Pues tres a tres No, no. qué No, No, sé con lo tenía montado, porque a mí me dijo hablar, pues a ver si hay un pillo de gente que me está tocando por la agricultura y tal, eso así. También lo estamos queréis para que queréis cuando vamos... Pues estamos usando la ahí como punto de micrófono y todo. Oye, confiando, ¿eh? O sea, es estar ahí así, con así un micrófono puesto y hablando hacia sí, sí, nosotros. nosotros. Ah, vale, Como pero... eso puede haber un poco de, de conversación al final, pues, pero vamos, que... ...está escribiendo de cuenta. Vale, pero no en mm. dos frases, tal, o sea... No, con, con, conversa, con calma. Ah, o sea, vale, vale. No, no digamos, calcula media hora. Hora. Como a veces, ayer, por ejemplo, viene los de Televisión de Agrofera, que nos han entrevista ahí. Mira, a ver. Tres o cuatro minutos... Si sobra, bueno, aquí se ¿no? puede. ¿Te usar, ¿todos, todos, todos, todos, todos, todos. Vale, vale, vale. 30 de libre mexicano. No, 30 no, si sí puede ser en cuanto menos mejor lo que diga. un poco empujando, ¿verdad? Por darle, Oye, si le muevo un poquito esto, para que no me dé el sol, o. Bueno, sí. Bueno, sí. Que como quiera, que yo muevo la No, es que me da justamente el sol ahí, aquí. Aquí mejor. Se ve bien así, ahí. Soy agrónomo. Esa es mi escuela, mi escuela. ¿Eh? llaman escuela? Sí, claro. ¿Y ahora? ¿No sabéis. Ahí está. Vale. Vale, bueno. Eh, hola, eh, soy José Manuel Delgado, soy técnico ingeniero agrónomo en el Gabinete Técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, una organización profesional que defiende el modelo de agricultura familiar en España y que, bueno, defendemos los intereses de tanto agricultores y ganaderos que tienen, pues siempre, muchos problemas ante el mercado globalización, precios, etc. ¿no? Eh, ahora sí os quería comentar... ...de alguna manera un poco el, el impacto que está, no que va a tener... ...sino que está teniendo ya en la agricultura... ...y en especial en la pequeña y mediana agricultura familiar... Eh, ...los efectos del cambio climático. Eh, ya se sabe que España, el sur de Europa y España... ...es de los principales eh, países afectados... ...y más aún en el futuro, en muchos sectores económicos... ...pero el sector agrario, agrícola y ganadero... ...es uno de los, de los más afectados por numerosos estudios... Eh, ...sabemos según eh, estudios que se han planteado... ...que las previsiones... Eh, ...de los efectos del cambio climático va a afectar... Eh, ...enormemente a la rentabilidad de las explotaciones agrarias... ...y cuando hablamos de la rentabilidad... Eh, ...más aún todavía a las pequeñas y medianas eh, explotaciones... Eh, ...los efectos eh, vienen de multitud de, de factores... ...el incremento de temperatura... Eh, ...con eh, olas de calor cada vez más frecuentes... Eh, ...incremento de la evapotranspiración... ...las plantas necesitan transpirar más agua... ...por esa elevada temperatura... ...pero a la vez se une también... Eh, ...la reducción de las precipitaciones... ...en términos generales... Eh, ...aunque eso va a implicar, claro pues... Eh, ...unas sequías cada vez más frecuentes... Eh, ...más largas y con mayor intensidad... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...estos efectos de cambio climático... ...también está afectando de otra manera... Al, ...al incremento de lluvias torrenciales, inundaciones... Eh, ...que hemos tenido los efectos hace escasos días... ...en el Levante y en el centro de España... ...con lo cual eh, por multitud de, de razones... Eh, ...el sector agrario que vive dependiente, dependiente del, del clima... ...de factores externos, porque no se producen la, los productos... En, ...en industria, sino depende en el, de la climatología en el campo... ...pues eh, está siendo muy afectado por multitud de causas... ...a eso hay que añadir también el incremento de enfermedades... ...de vectores transmisores en enfermedades de, de ganadería... ...que se está incrementando por el efecto del cambio climático... ...problemas también de, de, verano, de inviernos más templados... ...que provoca una floración eh, más precoz... ...y más daño de, de heladas, heladas tardías... Eh, ...entonces bueno, son multitud los, los ejemplos que podemos tener... ...en, en todos los sectores y en, todos, en todas las zonas de España tanto agrícolas como ganaderas de estos efectos. Nosotros eh, como UPA lo que estamos eh, de alguna manera demandando es que, bueno, pues que se tenga en cuenta la agricultura la ganadería como sector estratégico, como sector estratégico porque depende de la alimentación de nosotros a la hora de tener en cuenta estos efectos. Por supuesto en la agricultura eh, como en los demás eh, sectores hay dos cuestiones que conllevan el tema, el tema del cambio climático. Uno, por, uno de ellos es la mitigación de los gases de efecto invernadero y otro el tema de la adaptación. En la mitigación, el sector agrario en España está suponiendo más o menos que contribuimos a un 11% de porcentaje de los gases de efecto invernadero. Fundamentalmente no tanto de, de dióxido de carbono, sino fundamentalmente de metano y dióxido de nitrógeno. Y metano proviene de la fermentación entérica de los rumiantes, eh, y, el, y, el, y la, los óxidos de nitrógeno eh, de la, del manejo de suelos a la hora de arar un suelo pues se emite óxidos de nitrógeno a la hora de manejar los estiércoles y purines también y entonces son esos dos factores en los que de alguna manera eh, hay que contribuir para mitigar y reducir esos gases de efecto invernadero somos de los sectores que menos emiten pero vuelvo a decir es un porcentaje ...que está entre el 10 y el 12% según los años. Es más complicado eh, hacer acciones para reducir estos gases de efecto en el sector agrario... ...que en otros sectores como transporte e industrias... ...que con medidas más puntuales se puede llegar a esos efectos. El sector agrícola y ganadero está muy disperso, muchos sectores... ...muy difundido, eh, pequeñas ganaderías en todo el territorio, más complicado... ...pero bueno, eh, hay determinados sistemas mediante alimentación de ganado de estos rumiantes de gestión de estiércoles, de mejora del suelo a la hora de evitar determinadas rotaciones y volteos del suelo, en el cual determinadas prácticas eh, pueden contribuir a reducir esos, ese porcentaje de emisiones. Eh, para ello, eh, nosotros estamos planteando que se planteen, o sea, se, se, se lleven a cabo no medidas penalizadoras, sino medidas incentivadoras para cambiar ese tipo de prácticas. Y medidas incentivadoras ...desde el punto de vista de, de la política agraria común... ...la política agraria común es prácticamente la, la base fundamental... De, ...del desarrollo de, la, de, la, de las políticas en el sector agrario, en el medio rural... ...y ahora se está, se está negociando lo que va a ser la futura reforma de la PAC... ...en esa futura reforma de la PAC... Eh, ...se plantea desde el punto de vista de las instituciones comunitarias... ...dos ejes fundamentales, en los cuales... ...se tienen que desarrollar todas las medidas que se planteen aquí... ...uno es eh, los acuerdos de la cumbre del COP21 de París... ...el cambio climático... ...y otro es eh, el, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible... ...por eso eh, nosotros eh, pensamos... ...que las medidas que se, se planteen de cara a los futuros años... ...tienen que ir eh, de alguna manera... ...orientando a que esos, esas actividades que hacen los agricultores y los ganaderos... ...puedan contribuir a mitigar en parte esos gases de efecto invernadero... ...pero vuelvo a decir, de una manera incentivando, no penalizando... ...y de alguna manera también eh, priorizando esas medidas... ...hacia los pequeños y medianos agricultores, es decir, la agricultura familiar. Por otro lado, eh, tenemos el tema de la adaptación... ...es fundamental llevar a cabo unas políticas de adaptación... Eh, ...demandamos un plan nacional de adaptación para el sector agrario... ...porque el cambio lo tenemos ya... ...el cambio climático lo tenemos ya y está teniendo sus efectos... ...independientemente que cada vez... ...se, se acrecenten más estos efectos... ...dañinos para, para el sector agrario... ...y en, esas, en ese plan de adaptación... Eh, ...pues se necesita primero... ...mucha investigación, innovación y desarrollo... Eh, ...para buscar alternativas... ...ya sea de variedades de semillas... ...ya sea de manejo de ganado ya sea de sistemas de alimentación, ya sea de, de utilización más racional de los recursos hídricos, eh, de tal manera que podamos plantear eh, determinadas prácticas adaptables siempre a la agricultura familiar que puedan de alguna manera eh, fomentar esa resiliencia y esa adaptación al, al cambio climático. Y para eso también vemos importante que en los mecanismos de la futura PAC se desarrollen medidas eh, ...que conlleven de alguna manera orienten a ese tipo de, de prácticas. Eh, también como Organización Agraria Defensora de la Agricultura Familiar... ...estamos eh, bueno, planteando en, la, en el proyecto que hay actualmente... ...de Ley de Cambio Climático y Transición Energética... ...como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima... ...que se ha presentado en Bruselas... ...como la Estrategia de Transición Justa... ...una particularidad para la agricultura y ganadería... ...pero especialmente para los pequeños y medianos agricultores. Entendemos que cualquier medida... Eh, tiene que tener una, una confección eh, social, aparte de ambiental, y un trasfondo económico. Y hay que hacer políticas diferenciadas para este tipo de agricultura familiar que no puede competir en un mercado globalizado con otro tipo de, de agriculturas más industrializadas. Y en ese sentido, bueno, pues estamos de alguna manera trabajando eh, dentro de los de pequeños agricultores para tener una singularidad para la agricultura familiar. Eh, también, bueno, pues estamos como organización agraria, pertenecemos a la Alianza por el Clima desde hace cinco años. Hemos colaborado en manifestaciones, en apoyos en documentos, en elaboración de estrategias y estamos apoyando y participando ahora en la Huelga por el, por el Clima, la Huelga Mundial. Y bueno, en ese sentido estamos colaborando en todo el territorio y en todo el territorio nacional y de cara a la manifestación que va, se va a celebrar mañana aquí en Madrid, en multitud de, de sitios. Eh, dando una singularidad a la agricultura como sector eh, de los sectores más afectados. Si queréis alguna pregunta. <risa> bueno, pues si comentas un poco los trabajos ¿he hechos con Fires, por Cuchor y demás. ¿También? Bueno, pues en, en la, mmm, nosotros como UPA estamos. Eh, ...colaborando, somos miembros de la Alianza por el Clima... ...desde hace cinco años y somos cerca de 300 organizaciones... ...y nos hemos unido hoy ahora con otras cuatro plataformas... otras tres plataformas, contando a la Alianza por el Clima... ...con Freedom for Future y otras más... ...de cara a, bueno, a, a unar... ...a unar los objetivos que son comunes por parte de todos... ...para que esta movilización a nivel mundial... ...tenga su repercusión en España... ...y bueno, pues eh, aunamos, a un, aun teniendo a lo mejor... ...diferencias metodológicas o de funcionamiento... Buscar unos objetivos comunes para movilizar a la sociedad y sobre todo concienciar. Creemos importantísimo concienciar y sobre todo de cara a los jóvenes porque el clima depende de nosotros y cualquier acción que hagamos ahora va a depender en el futuro y hay que concienciar a la sociedad pero sobre todo a los políticos y a las administraciones públicas. <risa> El, el, el, generalmente se habla muy poco de agricultura cuando se habla de cambio climático. Sin embargo, cuando hay algún efectos, la sequía no se suele hablar mucho porque causa muchísimos daños porque no tiene un efecto mediático como las inundaciones y tal. Es una cosa paulatina, lenta. Está afectando mucho a elementos fundamentales para el medio ambiente, como es la ganadería extensiva, porque hay, hay dos tipos de sequías. Hay una sequía hidrológica, eh, que la sequía hidrológica es cuando no tenemos agua en los pantanos, eso afecta a nuestros regadíos y otra sequía que es agronómica, que es lo que afecta al secano. Al secano, que la mayor parte de la agricultura en España es de secano, de viñedo, de cereales y tal, y sobre todo a la ganadería, y a la ganadería extensiva, porque si la ganadería extensiva tiene sequía en los pastos y pastizales de, monta de montaña y de cualquier ámbito, ...eso supone un incremento de coste a los ganaderos en pienso... ...eso supone una pérdida de rentabilidad... ...y tenemos una ganadería extensiva... ...que va decayendo cada vez... ...es mmm, menos importante... ...porque el, el ganadero si no tiene una rentabilidad... ...no puede permanecer ahí en el medio rural... ...y cambia de orientación... ...y entonces se va... ...y la ganadería extensiva como sabéis tiene muchos efectos... ...muy importantes pero que desgraciadamente... ...no están valorizados por el mercado... ...el mercado se compra la carne pero no se mira si es extensiva o no... ...y la ganadería extensiva... ...conserva paisajes, previene incendios... ...tiene una gestión en el medio rural, una actividad... ...y desgraciadamente hay muchas actividades agrarias... ...que no tiene su valorización en el mercado... ...porque se compra solamente a nivel de productos... ...en un mercado cada vez más globalizado... ...en el cual muchas veces se importan productos... ...de la otra parte del mundo... ...con todo el efecto que tiene de huella de carbono... ...aparte de huella hídrica... ...no es lógico que vayamos a comprar a un supermercado... ...y veamos de siete tipos de manzanas... ...que cinco vienen de Australia, de Nueva Zelanda, de... ...de Chile con el gasto que tiene eso... ...generalmente el consumidor... ...está más concienciado por el precio... ...que por el efecto ambiental que puede tener... ...de buscar eh, comercio de proximidad... ...canales cortos de comercialización... ...buscar valorizar de alguna manera... Eh, ...nuestro producto frente a otros... ...y eso bueno, parte también... ...dentro de la concepción de esa... ...de, de, de intentar concienciar al, ...al consumidor en ese sentido... ...pero también de las ayudas... ...hay diferentes ayudas en el mundo agrario y pocas van destinadas de alguna manera a valorizar esos, esos bienes públicos que ejerce determinada agricultura y ganadería y que no están remunerados por el mercado, porque a la hora de comprar nuestros productos no estamos viendo que esos productos tienen un, un trasfondo más allá del, del, del producto en sí. Hay, hay multitud de, de experiencias de venta por internet, de ganaderos extensivos y tal, pero son en, en porcentaje son insignificantes. Son insignificantes frente al volumen comercial eh, de, de la carne más, más industrial y más estandarizada. ¿no? Es decir, la gente que sí, sí se preocupa por buscar una carne más extensiva o, o de calidad y tal, sí lo puede encontrar, pero es más complicado. ...porque bueno pues la distribución no lo tienen generalmente cerca... ...la distribución por internet es más complicado... ...y bueno desgraciadamente las experiencias son muy escasas... ...porque no está incentivado ese tipo de producciones. de los rumores estos de poner la marca Eco... ...y que luego no sea Sí, vamos a ver... No todo lo bueno tiene por qué ser eco. Es decir, hay, hay muchas experiencias, luego en contexto a lo que pasa, hay muchas experiencias de, de ganadería extensiva o, o ganado, carne producida de, de, de pastos, ¿eh? que no, no es ecológico, porque pues a lo mejor determinado eh, tratamiento para enfermedades tienen que poner algún tipo de producto que no esté reconocido, la gestión de, de la alimentación y tal, ¿no? Eh, con lo cual muchas veces se dice la agricultura ecológica, sí, pero la agricultura de ganadería ecológica eh, es un porcentaje muy pequeño. Yo apuesto por la agricultura de ganadería ecológica, apostamos desde UPA, pero apostamos más por una agricultura y ganadería más sostenible en general, porque creemos que es una contribución mayor, aunque se priorice la agricultura de ganadería ecológica. Con el tema de las marcas que me comentabas, eh, hay, hay unos, unas normativas, unos reglamentos, en los cuales cualquier producción eh, ecológica tiene que venir de alguna manera etiquetada, y con un control. ¿eh? Por lo general eh, se suele hacer así y, y hay que fiarse de, de ese sistema. ¿no? Eso no, no conlleva que pueda haber fraudes, como puede haber fraudes en unas botellas de vino de Rioja o de otra marca de calidad o de queso de tal, no porque siempre hay listillos que se pasan, pero eso más o menos está regulado. Y cuando hay un fraude, tal, pues si se intenta detectar, pues que se denuncie. Pero ...afortunadamente se ha avanzado bastante en ese tema... ...desde hace unos años hay bastantes, bastantes controles. ¿Hay algún, particular, algún ejemplo de filtro ecológico que sea pues, fiable, por así decirlo... ...alguna etiqueta que sea fiable dentro de... O sea, ...cuando vas a comprar, sí. fijarte en algo que diga... ...vale, de este me fío, de este no... Hombre, el, el, el sello ecológico tiene un sello ya... ...es, es normativa comunitaria, es un, como una especie de hojita en color verde... Y luego, eso, eso, eso de entrada, y luego viene otro sello que es en la comunidad autónoma, en la cual han hecho el control, puede ser de Madrid, de Andalucía, de tal, ¿no? Y luego ahí hay, eh, luego certificadoras ya privadas, que unas tienen más prestigio que otras, ¿eh? pues el problema es que hay un montón de sellos y tal, ¿no? Lo que hay que fijarse también, porque hay productos ecológicos, que a lo mejor son ecológicos, y no, que a lo mejor, o sea, que yo parto que son ecológicos, pero no tiene tan, a lo mejor tienen más impacto ambiental que otros que son, no son ecológicos. Y pongo por ejemplo, yo puedo ir al supermercado y comprar kiwis ecológicos que vienen de Nueva Zelanda. Son ecológicos, pueden alifar, no tienen insecticida, pero vienen de Nueva Zelanda. Eh, supone un coste energético y de CO2, y ya miramos si te otras cosas, que dice, bueno, pues a lo mejor me compro un kiwi que a lo mejor no es tan ecológico de aquí y tiene menos efecto ambiental, aunque sea ecológico. Es decir, ...que el tema ecológico es... ...es un producto... Eh, eh, ...libre de insecticidas y de tal... ...tampoco tiene un elemento social que nosotros demandamos... ...es decir, que dentro de, esa, de la producción también se reconozca... ...a la agricultura familiar no es igual... ...puede haber una, una gran industria, una gran explotación de estas in, superintensivas... ...que las hay de ecológico... Eh, que tiene poco de elemento social... ...y es ecológico, a lo mejor viene de, de la otra parte del mundo... ...con lo cual... ...hay que avanzar mucho en estas cuestiones... ...lo, lo ideal sería una etiqueta... ...de una huella ambiental... ...que englobe la huella hídrica... ...la huella ecológica... ...la huella de carbono y tal, ¿no?... Eh, ...o sea, si, vamos, si nos fijamos solamente... ...en un término con el tema ecológico... ...por supuesto, es bueno para nuestra salud... ...no tal... Eh, ...contamina menos en su, en, en su origen... ...pero luego a lo mejor... ...toda la contaminación que conlleva... ...digo, por ejemplo, el tema del transporte... ...pues supone un valor ahí... ...que no se valora, no se tiene mucho en cuenta... ...y ahí sí fijaros que cuando compráis... ...un producto ecológico... ...en esa etiqueta... ...que os digo que es tanto... el producto ecológico que es una... ...como una hojita sin verde... ...te pone producto UE... ...o producto UE y no UE... ...si es UE, es que es de la Unión Europea... ...se si pone UE y no UE... ...es que a lo mejor lleva un 5% de de, lo, de... ...de los ingredientes de la Unión Europea... ...y otro 90% de fuera... ...digo a la hora de como consumidor... ...también tenemos que ser un poco selectivos... ...y nosotros siempre orientamos yo en particular... ...intentar consumir algo algo lo más cercano... Y, y lo menos impactante ambientalmente. ¿No es cuestión de sancionar porque eso no legalmente no está. O sea, pues se puede, lo, que se, lo que se hace es cuando hay un producto que viene de fuera y tiene algún, eh, algún insecticida autorizado aquí o algún problema sanitario o de fraude directamente no se sanciona, o sea, se sanciona o sea, se, se, se prohíbe la, mezcla, la comunicación y se, y se sanciona, ¿no? La cuestión es eh, que lo hacen bien otros países, como, como, como por ejemplo Francia. Hacer campañas eh, desde las administraciones públicas fomentando todos los valores que tienen, no digo todos, pero muchos de los productos mmm, locales de España, ¿eh? Por el valor que dan los paisajes, por el valor de que en el FSS hay unos pueblos, hay un territorio, pues valor claro, que hay una ganadería extensiva, que hay unas producciones y tal, ¿no? diferenciando. Y luego que el consumidor pues se elija. El consumidor es libre de. A lo mejor oye, pues por precios, claro, por precios muchos productos que vienen de fuera eh, no pueden competir con los españoles. Pues, los españoles pueden competir con ellos. Porque primero, allí en, muchos, en muchas zonas se aprovecha casi es mano esclava, por eh, exagerar un poco, hay, no hay prácticamente derechos sociales en muchas grandes empresas que aprovechan. Unos, unos agricultores o trabajadores asalariados que casi no les pagan nada, no tienen normas de bienestar animal como hay en la Unión Europea, no tienen normas ambientales, entonces todas esas limitaciones que puede tener un agricultor o ganadero, allí no las tienen, entonces el producto sale mucho más barato. Llega aquí y el consumidor dice, pues esta manzana me vale 2,50 euros, y esta me vale 1,25 me compro la 1,25 Claro, nosotros, eh, nosotros como organización, si hemos planteado una defensa de los agricultores y ganaderos españoles, sobre todo los pequeños y medianos, que, que se pongan, de, no sanciones, sino de determinadas trabas a que si no cumplen las normas europeas de bienestar animal, de tal cosa, o sea, por lo menos que no entren. O sea, si nos obligan a nosotros como productores a cumplir esas normas, ¿eh? de bienestar animal, medioambientales, de gestión del agua y tal, ¿no? y a otros productos que vienen de fuera, no, porque además esos productos que vienen de fuera, no se puede decir, no que pobres agricultores del tercer mundo, claro. no, no, no, los que vienen importados no son pequeños agricultores, son grandes bloques económicos ¿eh? que maltratan económicamente por lo menos a sus agricultores y, y nos traen productos pues, muy baratos de precio, es la globalización de los mercados mundiales, ¿no? entonces eso obviamente no se puede limitar, nosotros sí si lo estamos planteando, pero pues, vamos, nos quedamos ahí en esas esa reclamación. Es viable la agricultura, en términos de agricultura, una producción local o una producción monocultivo con más, más extensiva, ¿no? Más, más, no sé. más diversificada. Sí, sí, O sea, no sé qué es más sostenible. Qué, pues, como vivimos en ciudades, supongo que eso ahora ya es más difícil. Antes que eran en pueblos, pues sí que todo el mundo cultivaba sus propios productos, pero ahora ya, ya no ocurre. Entonces, no sé si... ¿Habrá que volver a eso de los pueblos, lo que no los pueblos? El problema es que el, que el agricultor y el ganadero al final, digo en términos generales, hay experiencias, yo tengo amigos que se han ido por aquí a la Sierra de Madrid y producen en una huertilla y lo venden a cuatro tiendas y tal, pero en general el agricultor produce en función de lo que le demanda la industria y la industria en función de lo que le lo demandan los grandes supermercados y tal, ¿no? Con lo cual eh, hay un problema porque hay una cadena agroalimentaria en el cual el, el eslabón más débil es el agricultor y ganadero. Porque el mayor problema del agricultor y ganadero no son las ayudas PAC, es que se está pagando unos precios que no cubren ni siquiera los costes de producción que tienen. Son unos precios totalmente injustos. Es decir, con el objetivo de bajar, el, el, la, la pongo un ejemplo sin poner nombres. El supermercado, el hipermercado determinado, quiere poner un precio a un producto, ¿no? Porque tiene que competir frente a lo que viene de fuera. Y va a la industria, a la cooperativa, y yo te pago por esto. Y la industria cooperativa, al agricultor, tanto. dice. El agricultor, y por eso están abandonando muchos agricultores y ganaderos. Ahora solamente quedan así de agricultores profesionales, quedarán unos 400.000 agricultores en España y ganaderos, ¿eh? frente a los 40 millones que tenemos de, de gente, ¿no? Y se está quedando, pues la, lo que se llama la España vaciada, mucho es por el efecto. Ahí, la, la agricultura ganadera era el, el, el motor fundamental de la economía de esos pueblos se está quedando vaciada porque los jóvenes se van y, y la gente que queda ahí si vamos a la, la edad media pues tienen sesenta y tantos años nosotros cuando vamos a dar una charla a agricultores en muchas zonas pues encontramos una media de 60 años de gente, no hay casi jóvenes entonces es un problema, un problema fundamentalmente de rentabilidad rentabilidad económica porque no se pagan los precios justos por eso luego también de, del entorno ...si media España está medio abandonada... y no hay unos equipamientos... ...unas infraestructuras de educación, sanitarias... ...de dependencia y tal, ¿no?... ...pues la gente... ...aunque sea rentable económica... ...económicamente tiende a irse... ...porque yo vivo en un pueblo que no viven cuatro gatos... ...es que mi familia, mis hijos y tal... ...no, no tiene una viabilidad aquí ya... ...no solamente económica sino social... ...entonces es un problema de rentabilidad... ...y por eso digo que el tema de, de la diversificación y tal, ...pues depende de las, de las situaciones... ...hay determinadas zonas... De, ...y luego las limitaciones que hay... En Castilla y León, por ejemplo, lo fundamental es el, y que la, la inmensa mayoría es de secano, pues es el ferial, de ferial no pueden sacar, o sea, es ahí, de cereal alguna luminosa ya está. En La Mancha es el viñedo, en la Andalucía es el olivar, o sea, hay determinadas zonas muy, muy orientadas a, una, a un monocultivo. Otra cosa es ya en zonas más de regadío, el levante y tal, que al tener una disponibilidad climática más, más abierta y tener agua, hasta que, tengan, hasta que tengan, pues pueden diversificar el cultivo y eso menos sea llegado, pues puede tener un problema en un sector, pero a lo mejor en otro... Pues te va compensando eso sería lo ideal ¿no? Pero bueno, cada uno se ha ajustado a lo que tiene. Cualquier agricultor desearía que su zona se pudiese transformar en regadío. Primero porque, y, y, y hablando en este contexto del cambio climático, el secano cada vez está más dependiente de, del clima, multitud de factores, que se te va la cosecha y se acabó. ¿no? Si tienes disponibilidad de agua, tienes más costes de producción, porque tienes que pagar el agua, la mejora de los sistemas de gotero, de aspersión, lo que sea y tal, ¿no? pero tienes en principio una mayor rentabilidad y da más mano de obra, con lo cual fija más población en el medio rural, si vemos así a nivel general, el, la, la mayor parte de crecimiento de empleo, no crecimiento, de mantenimiento de empleo en el medio rural, son en zonas que tiene algo de regadío, porque da de alguna manera una riqueza, que luego es otra historia, luego lo que me dices el maíz, luego los costes de producción, lo que, lo que pagan por el maíz, pues mmm, o sea, muchas veces dicen, mira, lo que me ha costado el agua, la electrificación, los el, el sabonos que he echado, la maquinaria para sembrarlo y tal, ¿no? Pues estoy justito, justito, pero si vas al secano es mucho peor todavía. Y las zonas que se están despoblando son las que tienen secano y no tienen ninguna posibilidad de alternativa de regadío. Y luego, claro, el regadío tenemos el problema del, de las limitaciones que vamos a tener cada vez más a, a más con el cambio climático. Es un elemento también, nosotros vemos, de adaptación al cambio climático. Es decir, aquellas zonas donde tú puedas poner un regadío o transformar ese regadío, consumiendo menos, para eso hay muchas, muchas tecnologías ¿eh? de cambiar el sistema de.. de de riego por manta por expresión por goteo para utilizar menos agua, de mayor eficiencia energética utilizando energías renovables para que esa energía que necesita el regadío no sea de, de gasóleo o electrificada eh, y de alguna manera también que, que se mantenga esa población, con lo cual nosotros creemos que la modernización de los regadíos eh, es fundamental siempre donde se pueda para que esta agricultura sea competitiva y siga la gente ahí. Las previsiones son que en los próximos 50 años puede disminuir un 20% la precipitación en términos generales, más a unos sitios que en otros. Con lo cual ahí entramos en lo que decía al principio de la sequía hidrológica, que tenemos menos, menos, menos agua en, en, los, en los embalses y en los pantanos. ¿no? Con lo cual es importante modernizar esos sistemas de regadío para que ese agua sea más eficaz y usemos de una manera razonable. Ahora, en aquellas zonas donde no hay agua, pues evidentemente no podemos transformar el regadío porque si no, al final. Lo que estamos haciendo es meter al agricultor unas inversiones que luego no lo va a poder pagar ni amortizar porque no va a tener agua. Tenía otra pregunta es que hace unos años también se penalizaba a los productores que generaban más un exceso del producto. ¿Eso cómo se ve? No, eso ya no, ya no está. Vamos a ver, eh, puede haber algún, algún sector muy particular que tenga eso y tal, pero no. ...se les penaliza con el precio... ...se les penaliza con el precio al final... ...se ponían multas de si tú generabas las leches. De... ...sí, en las cuotas lácteas, en leche había las cuotas lácteas... pero ...eso lo quitaron ya... ...pero eh, también esas cuotas te garantizaban de alguna manera... ...tener un control... ...el problema de muchas, muchas veces que se han desaparecido las cuotas... ...lo que ha facilitado es que... Eh, ...las grandes explotaciones... ...o las grandes industrias... ...pueden producir mucho más... ...economía a escala... ...le sale el litro de leche más barato que el pequeño ganadero, que tiene más coste de producción porque no puede producir esa economía de escala, con lo cual ha perjudicado a la agricultura familiar. Es que dentro de lo que es los pros y problemas y ventajas de la agricultura, nosotros luego hacemos una traslación a que es la agricultura familiar. Hay cosas que para la agricultura pueden ser muy bien, para la agricultura familiar muy mal. ¿no? Por eso nosotros siempre demandamos que todas las políticas, acciones y tal vayan a para mejorar la agricultura y ganadería, pero fundamentalmente dirigida a la pequeña y mediana explotación y no solamente al sector agrario, sino al entorno en el que vive el agricultor y ganadero, que es el medio rural, que está muchas veces condicionado a su rentabilidad y su viabilidad y su sostenibilidad, no solamente por la agricultura, sino por el entorno donde vive. Sí. Ah. distinguiendo siempre, que me parece como muy, como muy pertinente, que la agricultura familiar y esa agricultura industrial digamos, de grandes capitales y de grandes empresas que por a de la que está dominando el mercado, digamos, y, y te, te quería preguntar, igual, en general, por el, por el futuro en ese sentido, ¿no? Porque, uno eh, lee o escucha, por ejemplo, en muchos ámbitos, la propia FAO un... tiene una apuesta en su espíritu y es muy por el pensamiento de la agricultura familiar, de los servicios campesinos como clave territorial, ambiental, porque el futuro debería por ahí a promover a la pero al mismo tiempo, luego uno escucha a otros actores con mucho poder, ¿no? Pues si el más la semana pasada, estaba Gates, uh, mm. Mr. G. Gates, que está tiene mucho dinero, ¿no?, en agricultura en África, y hablaba sobre cambio climático, justamente y señalaba unas cuantas pruebas relacionadas con tecnología, con inteligencia artificial, con el futuro de la agricultura, que claramente apuntaban a una nueva revolución verde que la llama él, pero como que no parece que los pequeños campesinos de África ni en ningún sitio puedan tener ahí un papel muy central, ¿no? Y parece que esas variables muy intensivas en capital y en tecnología son más propias de bueno, pues las claro. grandes empresas o de los actores que tienen o esa capacidad, ¿no? Entonces, como que uno escucha hace muchos años que el futuro tiene que ser para que sea justo y sostenible de la agricultura familiar, pero al mismo tiempo como que los tiros no van por ahí, claramente, ¿no? y me interesa un poco cómo se ve desde los pequeños agricultores españoles ese futuro de aquí a, a 10-20 años, eh, cómo se ve, no sé lo de la PAC antes, es clave, pero por un lado, el seguimiento, el eh, seguir como se ha hecho siempre, está claro que tiene ese código limitado, pero no sé si se ve desde nuestra plataforma y por cómo se ha por un alto con esos pequeños agricultores. Se puedan enganchar a esas pues, con nuevas, no basadas en, en tecnología y en inteligencia, no. en plan, hacia, hacia el que dicen algunos pobres agricultores. No sé pues mira, por, por concretar un poco, porque aquí me podía explayar, centrado en el tema de tecnología, aplicado a la pequeña explotación y tal, ¿no? y, y, y lo que es en España, eh, nosotros estamos en una plataforma semáforo rural mundial y mmm, hay un montón de organizaciones de campesinos de Centroamérica, de África, de Asia, todos pequeños campesinos y tal, ¿no? Y vemos un mundo como, claro, completamente diferente, ¿no? Pero al principio, pero al final las bases y los problemas son comunes, extrapolando, claro, en la sociedad donde vimos cada organización cada, cada, cada, cada, cada sector y tal. ¿no? Pero vamos a decir, eh, bajando al tema del de tema de la tecnología e innovación y tal. Eh, Creemos y estamos viendo muchos avances y que pueden resultar muy positivos de investigación, pero sobre todo de innovación aplicada con las nuevas tecnologías a nuestra agricultura y que benefician a la agricultura pequeña y familiar. ¿Eh? ¿Qué sucede? Que, porque eso lo estamos viendo ya, incluso desde el punto de vista medioambiental, ¿eh? con tecnología eh, de drones, de detección, pues para aplicar justamente el, los abonos que necesitan en cada zona, eh, tenemos una parcela. Porque hago, ...todo igual, si a lo mejor un sitio necesita más y otro menos... Eh, ...el tema del agua para tener más sostenible el agua y tal... ...eso, por supuesto, va muy bien desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. ¿eh? Ahora vuelvo a la sostenibilidad y económica, a la sostenibilidad social. Muchos de esos avances o determinadas eh, tecnologías que están desarrollando... Eh, ...casi todas son multinacionales, están llevando a cabo esas cuestiones... ...y que son perfectamente aplicables a grandes explotaciones... ...por todo, por dimensión, por capacidad, por eh, conocimiento... ¿eh? ...y vuelvo a que nuestra agricultura familiar... ...que es la mayoritaria en España... ...pero en términos económicos a lo mejor no es tanto... ...pero sí en gestión de suelo y tal, ¿no?... ...tiene una edad media muy, muy elevada... ¿eh? Y, ...y afortunadamente si sí, los jóvenes que están incorporándose... ...son jóvenes muy, muy tecnificados... ¿Eh? Casi todos van, aunque sean pequeños, con su app en el móvil para saber eh, lo del tiempo, la aplicación, no sé qué tal, historias y tal. Lo ¿no? que hay que hacer es que esas nuevas tecnologías, todo el tema de las TIC y tal, ¿no? sea adaptable a la pequeña y mediana explotación. Porque si no, al final, lo que haríamos sería agrandar la diferencia de competitividad frente a las grandes. ¿Eh? Por eso es muy importante que las administraciones públicas, a través de sus departamentos de investigación, de innovación de difusión de, de conocimientos participen ahí y que esos apoyos para implantar esas tecnologías ¿eh? vayan dirigidos a las pequeñas explotaciones las grandes no necesitan apoyos ellos tienen sus medios y tal no y por eso eh, y cuando hablo de, la, de las ayudas no quiero hablar solamente del de la P.A.C. hay que buscar incentivos y ayudas de todo ámbito eh, el medio rural influyen todas las administraciones, todas las consejerías, hay que buscar una diferenciación fiscal también, no, no, no solamente la, la diferencia fiscal ambiental, sino una fiscal social dentro de las ayudas, unos apoyos a nivel de, de tecnología diferenciados, diferenciados para que sobre todo difusión de, de transferencia de conocimientos, ¿eh? formación, información, apoyo a instalación de estamos ahora trabajando mucho con el tema de las placas solares tanto en balsa de río como en naves y tal, ¿no? y con, mmm, poniendo tecnologías de, de determinados aplicación de drones a nivel colectivo, porque un agricultor no solamente coge un dron, pero sí a nivel colectivo de hacer una agrupación y apoyar con unos drones para cosas muy, muy puntuales, pero que a lo mejor en 5 o 10 años avanza mucho. Lo que queremos es que en 5 o 10 años no tengamos esa diferencia, que la gran explotación ha aplicado todas las tecnologías y, y los pequeños no. Bueno. <risa> vale, va a pedir un... Me haces una foto para pasársela a mi medio de comunicación. Bueno, hecho, me mandan una foto, aunque sea como que pone aquí, vale. Pues con esto vale, sí. Además, tenía prisa, ¿no? Que tengo que bueno, tengo hasta la una, pero llego bien, porque cojo aquí. Una así otra horizontal. Vale. Oye, ahora saquemos uno con Jorge, la vía, la vía. <ríe> te se va a pasar a tu padre, digo, qué casualidad. <ríe> ¿Qué pasa yo? Vale. Que, pues también para el enlace de YouTube ah. ¿El pues, ¿es lo ver online. Vale, vale. Pues, no. sí, ah, este. no. y me parece que. Me parece que... <risa> bueno, venga, oye, Bueno, y eh, muchas gracias, que gracias que ¿eh? vaya bien, eh, Venga, te vaya muy bien. Hola, muy. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, casi ya. Eh, soy José Manuel Gómez y trabajo en, en Ongagua, que es una organización de desarrollo que impulsa, entre otras cosas, el programa Global Challenge junto a InspirAction, junto a la conferencia de rectores de las universidades españolas y con el apoyo de Cooperación Española y, y del Ayuntamiento de Madrid. Y en ese programa es en el que se marca este, esta acción eh, que le toma la palabra... Estoy perdiendo los papeles, yo en realidad soy, soy el chico de la cámara y, y, y debería estar en el otro lado. Pero me toca tomar la palabra y, y lo hago encantado. Eh, ¿Dani? Sin los papeles no soy nadie. Eh, yo, bueno, Mi intención es simplemente compartir con, con los que nos veis en streaming y, y con los que estamos aquí algunas ideas generales de cómo vemos en Ongawa este... ...este asunto del cambio climático y supongo que como estaré un ratillo hablando... ...se me escapará alguna idea eh, que sea más personal que institucional. Eh, lo primero que quería decir es que cuando uno piensa en cambio climático... ...o cuando uno escucha sobre cambio climático... ...casi siempre, casi siempre se habla como, como catástrofe y, y sin duda es una catástrofe ¿no? Pero creo que hay algunos, hay algunos rasgos del proceso y de cómo está sucediendo todo esto... ...que hacen que el cambio climático sea una catástrofe un poco especial. Y es especial por diferentes motivos, ¿no? En primer lugar porque... ...porque las catástrofes en general no tienen remedio. Eh, cuando uno piensa en una catástrofe... ...piensa en algo respecto a lo que no se puede hacer nada... ...que está más allá de, de nuestras posibilidades, ¿no? Antes hablaba eh, Javi de Hop... ...de la comparación con un meteorito, ¿no? Y, y es verdad ¿no? que, que hay algo de eso, ¿no? de que es algo que, que, que se nos viene encima, que se nos viene muy rápido, que está llegando y, y que a veces parece como que no, como que no hubiera nada que hacer, ¿no? que, es, que es complicado hacer algo desde la posición de cada uno frente a algo bueno, tan grande, tan global, tan profundo como el cambio climático. Pero la cuestión es que no es verdad ¿no? Y, y se sabe que no es verdad desde hace, desde hace mucho tiempo. Eh, no es verdad porque sí que se puede hacer algo. El cambio climático eh, sí tiene ese, ese rasgo catastrófico, pero también tiene que ver con, con, con, con la forma en que, en que producimos, en que consumimos, en que nos movemos, en que vivimos. Y, y sobre eso sí que se puede hacer algo. Cuando uno está en el mar navegando y, y llega una tormenta, pues obviamente no hay, no hay nada que hacer, ¿no? Pero sí que hay algo que hacer siempre respecto a hacia dónde va el barco cómo se construye el barco cómo se organizan los trabajos del barco y el cambio climático no tiene que ver solo con, con las nubes de la tormenta o con la tempestad sino sobre todo con, con esa otra parte sobre la que sí que hay algo que hacer sobre cómo cómo gestionamos el barco en el que estamos ¿no? y en ese sentido eh, sobre, sobre sobre qué hacer, eh, eh, eh, conviene tener en cuenta que, que estamos a tiempo, que no falta mucho, pero ese meteorito del que antes hablaba el compañero Javi, eh, está muy cerca, pero lo peor de sus impactos no, no se ha llegado todavía y estamos a tiempo de cambiarle el rumbo, así que no es una catástrofe, no es una catástrofe inevitable. Eh, que estamos pasando los límites del planeta se sabe o se dice desde el ámbito científico desde los años 70 como mínimo con, con, bastante, eh, con bastante rigor y desde hace por lo menos casi cuatro décadas ya se, se sabe suficiente sobre cuáles son las causas del cambio climático y que al final eh, una parte de esas causas tienen que ver con nuestro modelo social y con nuestro, eh, nuestro modelo económico entonces, eh, ahí está eh, lo grave, digamos, ¿no? que lo que resulta catastrófico es nuestro modelo social y nuestro eh, modelo económico, y sin embargo damos por hecho que no tenemos nada que hacer respecto a eso, ¿no? que, que como, como sociedad no somos capaces de, de cambiar o de modificar el rumbo de, hacia dónde vamos, ¿no? en cuanto a cómo queremos bueno, pues producir nuestros alimentos, que funcione nuestra economía y que nos relacionemos con el, con el planeta. Y, y sin embargo la historia de la humanidad está llena de momentos en los, que, en los que se ha cambiado todo y se ha cambiado en un plazo bastante corto podríamos echar atrás en la historia y ha habido muchos momentos en, la, en los que los cambios han sido radicales y, y han sido dirigidos ¿no? y si hemos mejorado en algunas zonas del planeta en aspectos clave como, no sé, como la mortalidad infantil, como la salida de la pobreza como, eh, como la igualdad, como la fiscalidad, eh, y si en algún momento hemos tenido algo parecido a una sociedad que llamamos del bienestar, eh, eso sucedió apenas en un par de décadas y las decisiones que lo permitieron eh, las tomamos entre todos en un plazo bastante corto después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Lo que quiero decir es que si estamos en un momento histórico de verdad y el cambio climático es un reto ...que nos queremos tomar en serio... Eh, ...deberíamos partir de que, eh, de que sí que se puede hacer algo... ¿no? ...y que hay margen para el cambio. Eh, sobre si es una catástrofe o no... ...o qué tipo de catástrofe es... ...las catástrofes en general... ...no distinguen entre unos y otros... ¿no? Si, ...si me permitís volver a la metáfora del, del barco... ...si estás en un barco y hay una tormenta... ...y el barco se hunde... ...nos hundimos todos con el barco... ...el cambio climático sin embargo... ...y sus impactos sobre todo no parece que nos vayan a afectar a todos por igual. ¿no? Hay, hay un elemento de injusticia climática que es fundamental para entender lo que está pasando y lo que se nos viene. ¿no? Eh, no es verdad que la catástrofe nos vaya a llegar a todos y a todos por igual. Hace un par de años, cuando hubo unas inundaciones brutales en Nueva York, o el año pasado, no me acuerdo, eh, fue bastante llamativo. Eh, casi todo el mundo estuvo de acuerdo en que las, que las causas finales de... ...ese tipo de fenómenos meteorológicos que antes no sucedían... ...o no sucedían ni con tanta frecuencia ni con tanta intensidad... ...está en el cambio climático, ¿no? eh, Y sin embargo, cuando sucede algo así... ...en un lugar como Nueva York, que es el centro del mundo, ¿no? Casi a todos los efectos... ...fue bastante llamativo que en los informativos americanos... Eh, ...convivían imágenes de... Eh, ...pues de gente en barrios... ...en barrios pobres... Eh, ...gente fundamentalmente de color negro... Eh, ...lo pasó... Eh, realmente mal y, y eh, seguramente aunque no estén en los medios todavía siguen sufriendo las consecuencias gente que lo perdió todo que no tenía o apenas tenía cobertura eh, eh, de seguro, digamos ni, ni ningún tipo de, de colchón social o colchón económico para hacer frente a las consecuencias de, de una pérdida así, ¿no? De, pues de perder tu casa lo que significaría eso para cualquiera y esas escenas eh, dramáticas eh, que uno pensaría que o pensaba entonces que eran más propias de otras zonas del mundo y que estamos acostumbrados a ver en otras zonas del mundo y no en Nueva York, eh, esas imágenes convivían con, con, con lo que pasaba, eh, por ejemplo, en los, en los grandes edificios de, de las grandes compañías que también están en Nueva York, ¿no? de compañías financieras, compañías eh, de seguros también, que en cuanto se vio venir y se anunció la catástrofe, eh, fueron capaces de poner en marcha mecanismos y medios que tenían listos para adaptarse a... A, a esas lluvias torrenciales que venían y que no tuviera consecuencias sobre, bueno, sobre su actividad económica y eh, sobre su, eh, su capital finalmente y sobre su propia dinámica como, como empresas. ¿no? Y, y había imágenes de, de una, una compañía financiera importante eh, desplegando cientos de personas de seguridad privada para eh, proteger el edificio y que no entrara el agua en su edificio. Y ejemplos parecidos... ...los hay en, en... ...los hubo ¿no? En, eh, también hubo compañías de seguros que desplegaron helicópteros... ...para eh, sacar a gente de sus casas en las, en las... zonas más ricas y en los mejores barrios de, de las afueras de Nueva York ¿no? eh, La conclusión es que si en un lugar como Nueva York... ...que es Estados Unidos... Eh, ...que no consideramos tan lejano... ...y que no consideramos tan vulnerable... ...cuando, cuando sucede algo así... Eh, como, lo que, ...como lo que pasó en Nueva York... ...o como si nos vamos un poco más atrás... ...lo que sucedió con el Katrina ¿no? Eh, eh, nos damos cuenta de que la supuesta catástrofe no es igual para todos ¿no? y que no todo el mundo eh, sufre esas consecuencias catastróficas, sino que el impacto es completamente desigual y depende de, de las capacidades que los diferentes sectores eh, sociales, las diferentes personas tengan para hacer frente a esos, a esos problemas, eh, como que funciona bien como metáfora de lo que puede ser el cambio climático a nivel global. ¿no? Eh, las consecuencias no serán iguales para todos, no lo están siendo ya. El impacto del cambio climático, eh, por ejemplo, en, en los cambios en precipitación para los pequeños agricultores, antes aquí hablaba un, un compañero de, de, de la plataforma de pequeños agricultores españoles, eh, es mucho más dramático para un pequeño agricultor aquí o, o, o en África subsahariana, que se juega sus medios de vida en cada cosecha y el futuro de, de su familia y de sus hijos, pues casi mirando al cielo cada año, eh, frente a, a las grandes compañías agroalimentarias que, digamos, que tienen sus cadenas de, sus cadenas de producción y sus cadenas de valor eh, bueno pues con una gestión eh, muy eficaz y con unos medios para hacerlo que, le, que les pueden permitir adaptarse incluso a, pues a diversificar riesgos y, y a cubrir los posibles riesgos derivado del cambio climático con, eh, bueno, pues con, con recursos financieros o con, o con recursos tecnológicos, algo que no está al alcance de cualquiera. ¿no? Lo que quiero decir es que al final hacia en lo que vamos, sobre todo, eh, no es hacia una catástrofe, sino a, hacia una brutal injusticia. ¿no? Y eso con lo, que, con lo que tiene que ver eh, es con, bueno, con, los, con los derechos de las personas, ¿no? con, lo que, con, lo que, con lo que significa eh, eh, bueno, ser un ciudadano de, de un país y, y, y como humanidad eh, tener esos derechos eh, que están reconocidos ¿no? en, la, en la Carta eh, de Naciones Unidas. Eh, hay otra lógica del cambio climático que, que también lo hace un poco especial como catástrofe, que es que es un buen síntoma ¿no? y no todas las catástrofes. Son, un, son una señal de nada las catástrofes muchas veces llegan eh, sin motivo ¿no? y, y cuando uno busca causa no las encuentra en el cambio climático no es así el cambio climático puede que sea una catástrofe lo es sin duda más para unos que para otros pero también es una gran señal no es un gran cartel enorme, luminoso que dice algo así como algo va mal, no algo estáis haciendo mal y quizás sea como el mayor cartel disponible ahora mismo no, no, no, no es que no es que sea una gran noticia ni, ni que nos convenga alegrarnos por eso, pero es verdad que hasta ahora no ha habido muchas, o no ha sido fácil encontrar señales así globales que todo el mundo reconociera respecto a que las cosas van mal, ¿no? Y, y uno se puede poner de acuerdo o no respecto a si la desigualdad global es inevitable, si el sistema económico que tenemos es la única opción, hay gente que piensa una cosa y hay gente que piensa otra. Respecto al, al cambio climático ya no hay mucho que discutir sobre si es o si no es, o si es grave o si no es grave. El Consejo Científico debe estar en el 99,9% y dice que, que sí, que el cambio climático es real, que las consecuencias son reales y que, y que van a ser eh, muy graves, ¿no? Y como señal eso apunta eh, a algo bastante estructural, ¿no? En, en nuestro, nuestra forma de vida, en nuestro sistema económico y... y ...y elimina ¿no? ese, como ese rasgo catastrófico casi de castigo divino... ...que se suele asignar a, ¿no? a, los, a los fenómenos naturales o, o a las grandes catástrofes. En este caso, claro, lo que ha causado el cambio climático finalmente... ...y, y, y por resumir un poco a grosso modo es que nos hemos pasado... ¿no? ...que, que eh, se puso en marcha una dinámica eh, histórica de, eh, pues de crecimiento económico... ...que no tenía precedentes en la historia de la humanidad... Eso puede que haya tenido algunas ventajas y supongo que nadie lo niega, ¿no? que ha permitido salir a una parte de la población de, del mundo de la pobreza, que todos tenemos, bueno todos, un, una parte del mundo tiene una mayor esperanza de vida y hay más indicadores que serían optimistas, digamos, ¿no? Y hay algún, hay algún libro famoso que pone ahí los acentos. Eh, pero, pero también es verdad que el cambio climático señala eso, ¿no? que ese crecimiento económico eh, que. En ningún momento se planteó que pudiera, que, eh, que pudiera estar limitado. Eh, lo que señala el cambio climático es el límite. ¿no? Lo que dice ese cartel en el subtítulo es que sí que hay límites. Aunque pensáramos que no, o aunque, o, o aunque prefiramos creer que no. O, o aunque nos empeñemos en pensar en que no. Hay límites porque, como antes decía Alba, el planeta es muchas cosas pero también es un sistema finito es un es un sistema físico es un sistema ecológico y tanto los físicos como los ecólogos eh, saben desde hace décadas también que eh, bueno pues que los, que los sistemas finitos tienen unos rasgos comunes ¿no? y que tú no puedes consumir materiales y consumir energía sin límite que eso va contra las leyes de la tero, de la termodinámica y contra la ley del sentido común también ¿no? que no hace falta haber estudiado física para eso y eso es lo que hemos estado haciendo, nos hemos estado eh, saltando esas leyes eh, pensando que no tendría consecuencias o que, o, o que lo podíamos hacer o que vendría alguien a salvarnos y el cambio climático es la señal de que, pues de que no, de que eso no ha pasado de que, de que nadie nos va a salvar si no somos nosotros mismos y de que, y de que ese crecimiento que nos empeñamos en que no, en que no tuviera fin pues va a haber que gestionar ese fin de alguna forma y ahí habrá mucho que discutir. Pero lo que no es discutible es que ese crecimiento ilimitado ya ha dejado de, de tener sentido ¿no? y que los límites del planeta se hacen evidentes en muchos otros campos, eh, pues en el ciclo del nitrógeno, en, en, muchas, en muchos otros ámbitos que, que son también relevantes, pero en ningún, en ningún ámbito son tan evidentes y tan perceptibles por cualquiera como en el cambio climático. ¿no? Hay, hay, un, hay un newsletter de Contra el Diluvio, eh, un colectivo de aquí de Madrid contra el cambio climático, eh, que se llama Aquí antes nevaba todos los años. ¿no? Y, y, y es un buen título porque es una frase que seguramente muchos hemos escuchado en nuestros pueblos o a nuestros mayores. Aquí antes nevaba todos los años, el río antes llevaba más agua, etcétera. Y ese sentido común respecto a que algo está cambiando eh, conecta con lo que nos dicen los grandes científicos del mundo sobre los límites del planeta, ¿no? sobre que efectivamente la concentración que de partículas, o sea, perdón, la, la concentración eh, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que hace poco batió el récord y se fue a las 415 partes por millón, eh, es mayor que nunca, que pues casi doblamos la media, eh, en la media desde que existen registros y los científicos también dicen muy claramente que bueno pues que esa es la principal causa del cambio climático ¿no? y, y, y, si, y si esos gases están ahí es porque, es porque los hemos emitido, si están ahí en esa concentración más bien es porque los hemos emitido y los hemos emitido como, como consecuencia de que para conseguir ese crecimiento económico eh, lo único que hemos encontrado hasta el momento han sido los combustibles fósiles ¿no? o, en, o, en, o en una buena parte de la historia reciente ese crecimiento se ha basado en, el, en la combustión de, de, de carbón primero, de petróleo después, de gas. Eh, así que ahí, ahí está la señal, ¿no? Y, y yo creo que un poco de eh, de todos depende cómo se interpreta. ¿no? Eh, eh, supongo que si, ¿no? si antes hablábamos de un barco, y si estamos de acuerdo en que, en, en que no todos en el barco eh, tenemos los mismos intereses ni, ni las mismas preocupaciones ni el mismo poder, porque al final esto, esto va de eso pues es evidente que hay muchos hay muchos actores, hay, hay empresas, hay sectores económicos que han tenido y tienen mucho interés en que esa señal se confunda o se malinterprete o se o se nuble ¿no? y, y es bastante impresionante ver por ejemplo los datos de, de las cantidades salvajes eh, ...por de dinero que, que se han gastado eh, las grandes compañías petroleras... Y, y, algunos, ...y algunos sectores financieros para negar el cambio climático... ...para negarlo más o menos directamente al principio... ...y para, y para sembrar dudas cuando ya era o cuando ya es bastante indiscutible... ...que el cambio, el cambio climático es un hecho y el Consejo Científico señala... Eh, eh, ...la combustión de, de fósiles como su principal causa... Eh, ahora la estrategia estaría más bien en sembrar dudas eh, pues respecto a los plazos, respecto a qué se puede hacer, respecto a los niveles de incertidumbre en los procesos, y ahí están todavía, y se han gastado millones y millones y millones que seguramente han contribuido a que hayamos tardado mucho tiempo en, en, en ponernos las pilas, ¿no? y digo hayamos porque esto al final es un asunto colectivo. Eh, la, la Convención de Cambio Climático, la primera es del año 92, en, en Río, que fue como un momento histórico, ¿no? En el, que, en el marco de Naciones Unidas, la, en la sociedad civil, actores de todo tipo, eh, tuvieron como un bueno, como un momento de entusiasmo histórico, ¿no? De, nos hemos dado cuenta, esto no puede seguir así, hay que hacer algo. Y si uno lee aquellos documentos, han pasado casi, han pasado casi 30 años, ¿no? Pues eh, se cuenta que muchos de que muchos de los discursos, de las palabras que se decían entonces respecto a, al desarrollo sostenible siguen igual de vigentes que están hoy, ¿no? Y, y que a veces escuchamos cosas que, que parece que son de antes de ayer y sin embargo han estado ahí, ¿no? Esperando, esperando respuesta desde hace por lo menos eso, tres décadas. ¿no? Eh, es una señal, ¿no? Y es una señal de que algo estamos haciendo mal y de que tenemos que eh, cambiar. Eh, sería fácil cambiar porque si todo es tan evidente, no tendría por qué tener mucho misterio, ¿no? Eh, vivimos en. ...en democracia, si casi todos estamos de acuerdo... ...en que no podemos seguir así... ...bueno, busquemos la manera, ¿no? de, ...de ponerle remedio y se supone que nuestros gobernantes... ...y nuestro sistema de poder debería ser capaz de eh, responder a eso... ...tanto a nivel eh, nacional como a nivel global, ¿no? Si, si los informes que, digamos, todos damos eh, por buenos, ¿no? De científicos, de organismos internacionales... Eh, eh, ...señalan que el cambio climático... Eh, nos lleva hacia bueno hacia el caos o hacia niveles de, de pobreza y de desigualdad todavía mayores, que hay que cambiar dinámicas eh, globales que siguen generando hoy eh, pobreza, eh, desigualdad, hambre. Si eso más o menos está también en el consenso tanto científico como institucional, eh, ¿cómo es que no se hace nada? ¿no? ¿O cómo es que nos cuesta tanto hacer? ¿O cómo es que, eh, pues que llevamos décadas diciendo y escuchando lo que lo que vamos a hacer sin llegar a hacerlo y, y quizá la explicación está en lo que decíamos antes, ¿no? que al final esto tiene que ver con los, con los derechos de las personas, con la forma en que gestionamos la sociedad y nuestros bienes comunes y ahí, ahí entra el poder, ¿no? ahí entra la política y, y ahí no estamos todos en el mismo barco y no todos tenemos los mismos intereses ¿no? y ni, ni, ni ninguno de mis vecinos ni yo eh, tenemos mucho en común en cuanto a intereses o, a, o, en, cuanto a, o en cuanto a cómo queremos el futuro pues con una gran compañía agroalimentaria o con una gran compañía petrolera. ¿no? Seguramente nuestros intereses sean bastante distintos y los nuestros están más del lado de los derechos y de la vida y los de esa compañía pues están, y es lógico que sea así, del lado de los beneficios de sus accionistas a corto plazo. ¿no? Y yo creo que en esa, en esa distancia entre las lógicas... ...de los ciudadanos y de las personas... ...y las lógicas de algunos de los actores poderosos... ...que bueno pues que dominan buena parte de cómo son las cosas a nivel global... ...está el reto ¿no? de, de, para enfrentar el cambio climático... Eh, ...nosotros somos capaces de, de pensar en 20 años... ¿no? Eh, ...cualquiera puede pensar en sus hijos... ...o en los hijos de sus vecinos o en sus sobrinos... ...pero para esos intereses eh, financieros o de otro tipo... Eh, una lógica estratégica que supere los cinco años es complicado explicársela a sus accionistas, ¿no? Y quizá por ese tipo de tensiones estamos donde estamos, ¿no? Eh, simplificando un, un poco, seguramente. Eh, y ahí es donde entra también eh, este ciclo de movilizaciones en el que estamos, ¿no? eh, si, si esto va de poder, pues habrá que... Habrá que, que tomar la palabra, ¿no? ...habrá que tomar la palabra, habrá que tomar la palabra, que tomar las calles... ...habrá que hacer lo que sea necesario para, para que ese poder cambie de rumbo... ...o cambie de manos incluso, ¿no? para que la, las cosas que nos afectan a todos... ...los asuntos comunes, eh, los decidamos entre todos... ...o por lo menos que no nos perjudiquen a la mayoría... ¿no? ...y eso, eso tiene validez aquí y también tiene validez en, ¿no? en, pues, en, los, en los colectivos... ...que a nivel global van a ser y están siendo ya los más perjudicados... ...por el cambio climático, ¿no?... Eh, ...como decía... ...Greta Gumberg el otro día en Naciones Unidas... el eh, atacado mucho el otro día leía que... El, ...que decía alguien que... ...era una privilegiada y que era una, una especie de niña... Eh, ...bien del norte de Europa... ...que estaba soltando sus, eh, sus frustraciones personales en Naciones Unidas... ...y es curioso porque ella cuando empezó a hablar en el discurso... ...eso es señal de que quien lo decía no lo había escuchado entero... ...cuando empezó a hablar... En, en su discurso, que es más que recomendable, incluso más que escucharme a mí aquí ahora, os recomiendo que, que si no lo habéis visto, cambiéis y pongáis el de Greta, porque es, es brillante y es, muy, y, y es muy verdad realmente. ¿no? Entonces ella decía que, que, que estaba harta, que no tenía que estar ahí, que, se sentía, que sentía que le estábamos robando el futuro, porque ella era una niña, tenía que estar en el colegio, pero también decía que ya estaba entre las privilegiadas, y lo decía ella claramente, ¿no? que ella estaba del lado del mundo en el que las consecuencias no iban a tener tintes trágicos a corto plazo pero hay muchas zonas en el mundo en las que esas consecuencias sí que tienen tintes trágicos y los tendrán en el futuro y los tienen ya ¿no? nosotros eh, somos una ONG de, de cooperación, de desarrollo en Ongawa y estamos con un pie aquí en las, en las movilizaciones y, y en el debate pero también tenemos un pie en todos los países en los que trabajamos y en las zonas en las que intervenimos para intentar mejorar junto a, a, a la gente que está ahí los, en los derechos de, y sus medios de vida, ¿no? Y ahí, y ahí son cosas que vemos cada día, ¿no? Cómo cambian eh, las precipitaciones y las consecuencias que eso tiene para los cultivos de, de, pues de pequeñas comunidades rurales, que de repente ven que de un año para otro, eh, pues su cosecha eh, cae un 50, un 60, un 80%, y eso son sus ingresos pero sobre todo es, es su comida y es el futuro de sus hijos eh, o los millones de, eh, de refugiados que está habiendo ya cada año como consecuencia del cambio climático ¿no? más que por los conflictos bélicos entonces eh, esos colectivos son los que están viendo ya vulnerados sus derechos a día de hoy ¿no? y, y esa desigualdad en lo que significa el cambio climático está en la raíz ¿no? de, de del cómo os atrevéis que les preguntaba Greta a los líderes mundiales ¿no? cómo os atrevéis a no hacer nada cuando estas cosas están pasando, ¿no? ¿Cómo os atrevéis, decía, a, a meterme a mí en este verangelán, ¿no? De estar de barco en barco y de avión en avión y de tren en tren para defender un, una causa que debería ser defendida por los adultos, ¿no? Esa, esa chica tiene 16 años. Eh, ¿Cómo os atrevéis a no hacer nada, en definitiva, ¿no? sabiendo lo que está pasando? ¿no? Eso les decía a los líderes mundiales, eh, bueno, ante, con, un, con una respuesta variada, ¿no? Eh, y, y, y con ella estamos muchos ¿no? yo creo que más que nunca eh, no sé cómo vamos de tiempo compañeras eh, eh, esta semana se ha dado algo que antes comentábamos aquí ¿no? Que, que no tiene precedente en la historia que recordamos pero incluso diríamos que en la historia en general ¿no? una movilización global en la huelga del pasado día 20 los números hablan de unos unas 4 millones de personas en la calle y aquí en España esto sucederá mañana y se espera que tampoco tenga precedente, ¿no? que sea como ese 8M climático, ¿no? que estamos esperando para que el cambio climático no sea un asunto de unos pocos, sino que se convierta en un tema central en, en la agenda política. Y, y es curioso que quien haya tenido que tirar de eso sean los, los jóvenes, ¿no? sea Greta, y, y los y quizá no tan jóvenes como Greta, pero, pero sí jóvenes en la universidad, en los institutos, ...que son quienes, quienes han tenido que tomar la palabra, como, como están haciendo aquí... ...para, para que quien, quien, quien, quien tiene esa responsabilidad, ¿no? que son básicamente los gobiernos y los políticos... Eh, ...se pongan las pilas y, y se pongan manos a la obra, ¿no? y, y han sido ellos los que han removido la cabeza de sus padres y de sus hermanos mayores... Para, eh, ...para que se enteren de que el cambio climático no es un asunto lejano, ni en el tiempo, ni en el espacio... ...que no es un asunto sobre el que no se puede hacer nada... ...y que es algo sobre lo que hay que tomar medidas ya... ...y está en la mano de todos, ¿no? Y si los poderosos no se han querido enterar... ...pues habrá que hacérselo escuchar... ...y esa es eh, eh, la idea de... ...porque estamos aquí unos pocos... ...y porque estaremos mañana en la calle unos muchos... ...esperemos que es suficientes como para, como para ser eficaces... ...y, y hasta aquí es eh, lo que quería decir... Eh, ...muchas gracias a los que estáis ahí y a los que estáis aquí... Por escuchar y, y continuamos tomando la palabra. Eh, no sé quién es el siguiente valiente, la siguiente valiente. Eh, es que la idea de estar media hora al sol me, me da un poco de. un poco de cosilla. Si no, se puede mover tranquilamente. Sí, si lo podemos mover. Incluso también en esta misma idea de generar un poco de conversación, lo más cerca que estuviéramos, más fácil sería como de crear una dinámica en la que en la que podemos hablar. No sé si os parece, no sé si os estoy eh, ya… Yo para informar, <risa> yo, me voy a Informa, yo estoy… Bueno, vale, pues me voy a poner en, un, en una perspectiva bastante más concreta. Eh, me sitúo primero, soy Luis, eh, miembro de la cooperativa Altrapolab, que somos eh, cuatro compañeras y que nos dedicamos a fomentar el reciclaje textil como alternativa a los problemas que vemos medioambientales y sociales dentro de la industria textil eh, y plantearlo desde distintas perspectivas. Una es directamente lo que es crear prendas recicladas que puedan servir como que directamente salven la ropa y de alguna manera la saquen de ese ciclo de producir ropa nueva para, para que entre en el mercado con el impacto que tiene. Pero la mayor parte de lo que, del trabajo que hacemos es de difusión, de concienciación sobre los impactos, sobre los impactos que tiene la industria de la moda y luego por otra, por otra parte enseñar a coser que es también una herramienta de difusión porque cuando coses una prenda tomas más conciencia del impacto que tiene y de lo que cuesta hacer una prenda y por otra parte es un recurso, un empoderamiento que permite, eh, siendo muy básicos, yendo muy a lo concreto, que por ejemplo si se te raja, si se te abre la costura del tiro de un pantalón, cosiéndolo puedes a lo mejor ahorrar el tener que comprar un pantalón nuevo. Entonces, esto lo trabajamos desde distintas perspectivas. Dentro de los impactos medioambientales, el cambio climático es uno, pero hay bastantes más, como contaminación de acuíferos, o como eh, generación de residuos y la mala gestión que tiene de residuos, los impactos sociales, pero bueno, vamos a centrarnos en este caso, en el, en el, impacto, en el impacto medioambiental, voy a intentar ser lo más sintético posible para que podamos hablar un poco del tema, ya que, bueno, siendo concreto, me parece que también puede tener punto y, y está, bastante, está bastante presente. Entre otras cosas está presente porque las, las empresas, la industria textil, ahora mismo está viendo el cambio climático como un, como un fenómeno que tiene un cierto peso, siempre están en esa dinámica en la que son acusadas de distintas cosas, entonces suele agarrarse a un, a un lado o a otro, lo que se llamaría greenwashing, no sé si hasta qué punto se está hablando a lo largo de la mañana diciendo este término, pero bueno, entonces sí que acabo estando en boga, manejando el, con un discurso bastante manejado muchas veces por el mundo corporativo y, concretamente, por las industrias de, de moda rápida de fast fashion. Si hablamos de los impactos específicamente que puedan afectar al cambio climático de la industria textil, bueno, primero, una cosa que sería importante es pensar que más de la mayoría de la ropa que utilizamos es directamente de plástico. Podemos llamarlo poliéster, podemos llamarlo acrílico, pero, si no, siendo más simplistas que eso, todos son derivados del petróleo, que han sido sintetizados, y es verdad que mientras el plástico, el proceso de producir eh, ropas derivadas del petróleo en sí mismo, no libera carbono, lo libera en el proceso, pero no ese mismo carbono, pero la mala gestión que hay de esos recursos después, sí que muchas veces, ya que la mayoría de la ropa, cuando se desecha, no es, eh, no es que se gestione como si fuera un residuo reciclable, sino se gestiona directamente como, como basura, y muchas veces es incinerada, y ahí ese carbono sí que es liberado indiscutiblemente. Eh, esa parte, bueno, es bastante indiscutible y es, repito, la mayor parte de la ropa que, que utilizamos. Eh, a eso tendríamos que sumarle una industria del algodón, que es el, la segunda fibra que más se utiliza después de todos los derivados del petróleo sumados, que tiene una naturaleza como fibra bastante, bastante específica y con un impacto medioambiental bastante grande. Bastante grande en el sentido de la cantidad de agua que, que consume, que no es... El peso que pueda tener dentro del cambio climático tiene que ver más bien por todos los recursos que tienen que movilizarse al traidor, de la obtención de agua. Al fin y al cabo cualquier proceso industrial de alguna manera eh, genera, genera un consumo de energía y ese consumo de energía al fin y al cabo pues sabemos en su mayoría de dónde, de dónde proviene esa energía. Y, y en el caso del agua pues es lo mismo. Aparte de un uso muy, muy, muy desproporcionado si consideramos con cualquier otro producto agrícola que se... ...que se cultive de, de fertilizantes... ...de fertilizantes y insecticidas... ...en el caso de los insecticidas y plaguicidas, ...no necesariamente son tan derivados del petróleo... ...en el caso de los fertilizantes... ...sí que los fertilizantes son... Eh, ...son nitrogenados y al, fin, y al fin y al cabo... ...pues sí que tienen un, un impacto... ...que aunque proporcionalmente en peso... ...no es tan grande como puede ser el... ...directamente el carbono... ...sí que es por unidad muchísimo mayor... ...entonces también tiene un peso... ...a esto... También, hablando de otras fibras, por decir así, las más grandes, todas van a tener un impacto porque cualquier proceso humano tiene un impacto dentro del cambio climático porque cualquier proceso de transformación de algo hoy en día no sabemos más que hacerlo, basándonos mucho en una lógica de, de combustibles fósiles. Pero bueno, otra, otro caso que es eh, por lo menos para destacar es toda la parte de la ganadería. Hay que pensar que una parte considerable de toda la ropa que utilizamos es ya sea de pelo, en el caso, como pueden ser la lana o de cualquier otra, lana sería específicamente de, de oveja, pero bueno, pelos de cualquier otro animal que, con el que se pueda hacer punto, esto también, al fin y al cabo, pues tiene algo que supongo que ya se habrá repetido mucho, todo el impacto que tiene. Y en otro lado, las pieles, que bueno, por la, en el mismo sentido, es de hecho un, una asociación muchas veces muy cercana a la industria cárnica. Hay veces que se, se producen pieles específicas para la para la industria del cuero, que no están tan relacionadas con la cárnica, pero normalmente suelen tener un puente. Una es un subproducto de una, otra es un subproducto de, de la otra. Eh, entonces, dentro de las fibras, menciono esas porque me parece que son las que más impacto tienen y las mencionaría incluso en ese orden concreto de impactos. Y luego, dentro de otro impacto que incluso diría que está por lo menos a la par, dentro del peso que tiene, es el transporte que supone la ropa alrededor del mundo. Y un ejemplo que, ponen, que pongo bastante cuando se habla de la, de la industria de textil, si nos imaginamos una camiseta, vamos a poner esta camiseta, por ejemplo. No, no voy a mirar la etiqueta, pero voy a poner un imaginario que puede darse concretamente y que hasta cierto punto no podría demostrar por un tema de trazabilidad de que hoy en día la etiqueta solamente te dice la producción final de la prenda, ¿no? Pero este ejemplo podría darse perfectamente y se, y se dan millones de prendas del mundo. Imaginemos que, no, es que el algodón con el que se ha hecho ha sido cultivado, por ejemplo, en Burkina Faso, que es un sitio que tiene... Que tiene, una producción de, ...que tiene producción de algodón... ...que, esas, que esos millones de algodón... ...que esas sacas de algodón directamente... ...hayan sido llevadas a la India... ...y en la India hayan sido convertidas en, en hilo... ...todo esto con un carguero que ha sido llevado ahí... ...se han convertido en hilo... ...se han teñido... ...y después otro barco lo haya cogido... ...y lo haya llevado atravesando... ...una parte de, del Índico y otra parte del, de la, de, del Pacífico... ...hasta China para ahí convertirse en tejido, ¿no? pasando por las hilaturas, aparte de toda la producción industrial que tiene, y repito, nada. No. Pero bueno, ya solamente hablando del tema transporte. Y esto es bastante normal, porque estas son las lógicas que suele tener eh, la industria textil, que el transporte es suficientemente barato como para preocuparse más por dónde es más barato el proceso industrial que por intentar hacerlo todo concentrado en un mismo lugar. Es decir, que perfectamente, y estoy hablando de países que son máximos productores, en, en sus campos determinados. Quizá Burkina Faso no es máximo productor, pero es un productor bastante grande. Eh, que ese tejido, una vez que ya hubiera sido hilado, se llevara, a, se llevara a Bangladesh y fuera ahí confeccionado, ¿no? Segundo productor, segundo país mayor en confección después de, después de China. Y después de ese transporte, si hubiera hecho ahí las prendas, ya nos podemos imaginar eh, la cantidad que ha viajado esa prenda y después, y esta lógica se puede llegar a dar, y a veces se da, y esto ya es como una absurdidad absoluta, fuera enviada a Italia para un último detallito, que es coserle un par de cositas, lo máximo para que la ley permita que la etiqueta ponga fabricada en Italia. ¿no? Y a lo mejor después de eso pues, va a ser enviado a Japón, porque va a ser vendido ahí, pero tiene una etiqueta enviada en Italia. Si llegara luego esa prenda a Japón, ¿no? y ahí fuera vendida, esa prenda sería utilizada durante un cierto tiempo, y ya para añadirle más ironía, en el mejor de los casos, si fuera, si después de su uso se dejara en un contenedor de ropa usada, que en la mayoría de los casos no, en la mayoría de los casos se en un vertedero o incinerada, como decía antes, eh, esa prenda, irónicamente, podría acabar volviendo a Burkina Faso como prenda usada para vend revenderse y fomentar. Habiendo hecho un viaje, y esto creo que es importante y lo repito, y lo repito siempre que puedo, que esa prenda habría viajado más de lo que de lo que a la mayoría de los seres humanos se nos permite, se nos permite viajar. Quizás no es nuestro caso concreto los que estamos hablando aquí, pero sí que tiene menos fronteras de las que normalmente tendría que tramitar una persona, incluso en nuestro propio caso tendríamos un rato largo de visados. Hay que pensar eso, en, en todo el viaje que ha hecho esa prenda y en la, y el impacto que tiene es en transporte y lo barato que ha salido como para no tener que plantearse, para no tener que plantearse todo eso. Entonces, bueno, me he alargado bastante más en el tema del transporte porque me parece que es mucho más fácil imaginarlo cuando nos estamos imaginando esa prenda a viajar de aquí, porque es al fin y al cabo un producto imperecedero, eh, los alimentos o otros productos que son de, de primera necesidad, diciendo ropa primera necesidad porque hasta cierto punto lo es, pero no lo es en nuestro sistema de consumo actual, no es que, nos, no es que necesitamos toda la ropa que necesitamos. Pero, es, pero necesitamos ropa, ¿no? Entonces, llamándolo artículo de primera necesidad es imperecedero, lo que le permite viajar muchísimo más que muchos, otros, que muchos otros productos y ha conseguido ser extremadamente barato y cambiar la lógica que tiene. Ahí también lo ya no poder llamarlo de primera necesidad. Ahora mismo es un artículo eh, casi de consumo desechable. Hemos entrado en una lógica de consumo eh, en el primer mundo, en el que la ropa, siempre la ropa ha sido una forma de expresar nuestra personalidad y... Y nuestro, nuestro sentir, vamos, una forma de comunicación cultural y de comunicación social. Pero hoy en día esa comunicación social parece muy, muy dopada, ¿no? en el sentido de cuánto, cuánta ropa necesitas para transmitir ese mensaje ¿no? y cuántas veces tienes que cambiar de armario para cambiar ese mensaje. Y en ese sentido es lo que, lo que de alguna manera está fomentando esta industria hiperacelerada en la que cada vez vemos que el consumo por persona de, de ropa bueno, en los últimos 30 años se ha doblado directamente. Ya no es solamente el impacto que pueda tener de cómo hacemos la ropa, que también ha empeorado en muchas cosas y se ha vuelto muchísimo menos local con el tiempo, sino que, además, ese, ese consumo es mayor y, en parte, porque la ropa es más barata. Y, aparte de eso, es, si la ropa es más barata es porque algo se ha... en algo se ha baratado. Y muchas veces cuando se ha barata es que se han externalizado los costes muchas veces son los costes medioambientales los que se externalizan, es decir, que, que esa parte la paga el planeta, ¿no? por decirlo de una, manera, de una manera más sencilla. Y bueno, recapitulo, entonces, en ese mismo sentido, este, este caso, concretamente hablando como de los impactos que puede tener en cambio climático y otros tantos casos en los que no viene el caso ahora Extendermes, por lo que hacemos esta labor y por la que consideramos que fomentar eh, un uso de la ropa en el que tenga más presente la ropa usada es una de las respuestas que, que hace falta rescatar para tener un uso más consciente de la ropa. Hablaba de toda la parte del reciclaje, de reciclaje, recuperar la costura, de incluso mmm, si se abre una costura, abrirla antes de cambiar, pero también si ya la ropa no nos vale, encontrar gente con la que intercambiarla, hacer intercambios de ropa, eh, preocuparse, darle valor a la ropa, ¿no? considerar que... Esto va a sonar en plan como más místico, pero que en el momento en el que le damos un cierto valor a un jersey porque fuera de nuestra abuela, eh, es mucho más fácil tener un uso sostenible de la ropa porque no vamos a poder encontrar en una tienda una prenda que pueda sustituirla. Y, nos va a y si tenemos ese tipo de vínculos con la ropa que muchas veces intentamos fomentar, es mucho más fácil, mucho más fácil tener un uso consciente. Y bueno, después de este habla de corrido, no sé si... ¿Queréis de alguna manera introducir alguna cosa que pueda convertir esto más en una cosa más bidireccional? Eh, lo primero y en lo que insistimos muchísimo en Altrapo es en, en cualquier cosa que se diga no, dice, no decirla desde un, desde un discurso culpabilizante. Eh, esto es bastante importante ¿no? porque al fin y al cabo todas hemos nacido en una determinada economía y en un determinado sistema de mercado y si pensamos que, que para readaptar nuestra forma de, de nuestro modelo de consumo eh, a nivel individual tenemos primero que flagelarnos un poco, es muy difícil que una persona te vaya a escuchar, hablando más como en este sentido de círculo virtuoso. Lo que puedas cambiar en tu estilo de vida eh, es para bien. Lo, lo que tiene de malo tu estilo de vida te viene dado, de alguna manera, y lo que vayas cambiando. Respecto a la concienciación, hay veces que sí que tengo un poco la duda de hasta qué punto no hay una parte muy evidente. Quiero decir, eh, todo tiene un coste medioambiental para, para producirse, medioambiental y social, y muchas veces se pueden dar datos concretos, se puede eh, se pueden tocar esta parte de, de, decir, eh, de decir los impactos que tiene, pero más o menos sí que los estamos oyendo. De hecho, estas campañas que hace, por ejemplo, H&M, de puedes donar tu ropa y te damos un cupón, trabaja una parte, en este greenwashing del que hablaba al principio, pero también trabaja la idea de, de gestionar una culpa que se empieza a crear en el, en el consumidor cuando cuando se encuentra que quiere comprar más ropa pero al mismo tiempo tiene que deshacerse un bolsón porque ya no le cabe en el armario no quiere decir eso el sentido común ya te dice que ahí hay, ahí hay un problema y luego por otra parte lo que decía normalmente la gente que ama la moda y gente que ama la moda yo me incluiría dentro de dentro de esa gente ¿no? que amo la ropa como forma de expresión eh, es mucho más fácil de acercarle a la costura y acercarle a la costura sí que le acerca en plan como ya la, a los entresijos de una industria que cuando ya empiezas a sentir una curiosidad porque te gusta la moda, entonces te gusta la industria, te gusta cómo funciona y cuando empiezas a ver cómo funciona pues a lo mejor es más fácil que veas lo que no te gusta tanto de, de esa industria eh, Eso es eso, algo que intentamos, que intentamos decir es, nadie intenta decirle al mundo que tenga que vestirse con un saco de patatas agujereado por arriba para sacar la cabeza porque no es ni viable ni, ni encaja, en mi opinión, con, la, con el planteamiento de lo que es la cultura humana. Pero sobre todo no es viable. Pero entonces ¿no crees que es positivo de un poco de esta forma de que la ropa es nuestra forma de expresión? O sea, ¿crees que sí que debería continuarse con este? Aquí ya te digo a nivel personal, ¿eh? quiere decir, eh, si una persona puede considerar que, como forma de expresión, la ropa no la representa y que es un impacto y que es un, un consumo desmesurado para una, para una cosa superficial, yo lo entiendo y se libera de ese, de ese impacto medioambiental y de ese impacto social. Pero yo creo que para mucha gente es difícil desvincularse completamente de eso. Quiero decir, luego al mismo tiempo no es necesario, quiero decir, considerar que la ropa es una forma de comunicación no significa que la ropa es una forma de comunicación al peso, que si yo puedo hacer una barricada con mi ropa, comunico mejor, ¿no? sino que a lo mejor hay una, una cantidad limitada de prendas bien escogidas y que incluso a lo mejor lo que quieres comunicar, imaginémonos en este caso que lo que supongo que todas nosotras queremos comunicar de alguna manera también es una cierta conciencia medioambiental, también eso lo vas a comunicar cuando en el día a día te ve a repetir prenda ¿no? quiero decir, eso también es un mensaje no sé qué, qué opináis en este sentido Sí, iba a comentarte que el, este año, pero el curso pasado proyectamos en mi escuela, de la de Teleco, el documental Trucos uh -huh. y salieron muchas cosas también sobre cómo influye no, el como, no el co, lo que piensan sobre ti como tu ropa, sino el cómo la publicidad hace que tú pienses en, lo, en la necesidad de, de, de oh. la ropa. Y, y estábamos hablando también de, de, de, que, de cómo se trata y de, y de cómo se dona también, porque la gente muchas veces dona la ropa como, como si fuera una basura, o sea, no da ropa como que se, como, que se ellos mismos no es algo que dejo de usar y todo, sino que esto está roto o algo así y, lo, y, lo sí. y como que eso también también dice el valor que le están dando porque no, no lo ves como que lo va a usar otra persona sí. Entonces, lo que el debate sobre todo estaba en que el, las empresas y la publicidad está disvin desvinculando el, la relación entre personas con la ropa o o es solo imaginación del de consumo o de, de la prensa. Uf, eh, yo creo que sí que hay una parte de eso, lo que lo que decía de creo que cada vez tenemos hay una tendencia a que la gente tenga más vinculación con la moda como concepto abstracto y como con el estilo, con ese tipo de términos y menos con la ropa como objeto propio. No Quiero decir el pensar eh, tengo esto desde la adolescencia o recuerdo aquel viaje que hice con este vaquero cada vez tiene menos peso no, al fin y al cabo por eso por esa industria acelerada y, y sin embargo la ropa como un general que es un artículo de consumo que va variando se aumenta cada vez más la importancia que se le da y desde una y desde una perspectiva que me parece problemática luego respecto a cómo se dona la ropa y si se da como basura, hay una parte, hemos gestionado mucho eh, ropa que de ropa de plantas de donación, con, colaboramos con Recu Madrid, y sí que hemos visto en plan la ropa que se deja muchas veces en, en contenedores, y a mí me parece casi más preocupante lo nueva que está. Quiero sí. decir, en plan, la de hecho muchas veces puedes encontrar ropa que tiene etiqueta, eh, es decir, muchas veces ves que hay, y estos son, son datos que ahora mismo no podría repetir exactamente en qué porcentaje, pero hay un porcentaje considerable de la ropa que se compra y que está en los armarios de la gente que jamás, jamás será usada y acabará o bien en la basura o bien en un contenedor si le han quitado la etiqueta, a lo mejor incluso le han quitado la etiqueta pero aún así no ha sido usada, pero hemos visto bastante ropa que ha sido donada y que acaba en un contenedor que tenía todavía la etiqueta es decir, que esta idea hay que pensar también que hemos llegado a un modelo de, de consumo de ropa en el que ya no es... La satisfacción, de, la satisfacción, incluso el término satisfacción a veces puede resultar, puede aportar un poco a lo que digo, sino más bien no es el cubrir una necesidad determinada, sino más bien es a veces incluso una terapia ocupacional. No es raro que en centros comerciales esté la sala de cine y, a lo mejor, y al lado el Zara, ¿no? como que son dos formas de pasar el tiempo que más o menos tienen un mismo coste, es decir, puedes dedicar esa hora y media a ver una película de cartelera o más o menos con ese precio te puedes comprar un pantalón, eh, tres pares de bragas y dos camisetas. Quiero decir, con el, en esos rangos de precio lo convierte lo convierte ya en una forma de ocio. Quiero decir, y ya ni siquiera ni siquiera tiene mucho sentido plantearse si esa prenda realmente te la vas a poner, si encaja con el resto de la ropa que tienes en tu armario, si si realmente es una ropa que te representa a ti, o simplemente representa una imagen fugaz que tienes de lo que, quiere, de lo que querrías ser, pero que en el fondo ni siquiera querrías serlo, no sé si entiendes sí. como ese tipo de vínculo, da igual, porque por 4 euros, ¿para qué te vas a hacer todas esas preguntas? ¿no? Entonces, esa es la, la desvinculación que creo que hay con la prenda concreta, ¿no? mientras que con la idea, en plan como de la ropa, como soy un ser vestido, ¿no? Se nos da, le damos cada vez más importancia. ¿no? y incluso habría que pensar hasta qué punto ya esa aceleración que ha inclu incluido con, con internet, con redes sociales con una capacidad de mostrar muchísimo más nuestro esta idea incluso de ser una marca personal ¿no? que cada vez se extiende más hace que la proyección de la imagen y en esa proyección de la imagen, el estilismo de la proyección de esa imagen puede incluso a veces ser, fomentar ese, ese problema, ¿no? en plan como de considerarlo todo como si fuéramos eh, el personaje de una película, ¿no? Va a vestir de alguna forma, ¿no? Y es en plan como de ya se le cambia para la siguiente escena, ¿no? Porque eso ya… ese efecto ya se ha conseguido. No sé cómo… no sé cómo vamos de tiempo, pero… Bueno, muchas gracias. Bueno… Llevo unas cuantas ideas, ¿eh? Bueno, y eso que yo no compro ropa prácticamente nunca. Has contado de que las pintas tengan un significado para nosotros y, y tal, sí, me he dado cuenta de hace cuánto tiempo pienso eso y cuando era adolescente lo pensaba mucho Me mí, muy, muy, sí. muy poderosa, es muy poderosa. Sí. Yo lo que me tienes como a lo mejor el valor de, de esta persona o de esta otra, a lo mejor lo no vendéis mucho, de, de la pero, pero sí que algo que te hace ¿O ¿Qué te haces tú? ¿No? tú? ¿Qué te haces tú o qué intervienes? Tampoco muchas veces en plan como... Recordar que has tenido que hacer un turcido sí. Ya claro, has, pero has es establecido que un que te vínculo. Un pero, pero, confío, no. <risa> Lo tenga, pantalón. Hombre, y es tu estropicio. Sí, sí. ¿no? Eso también es importante, yo creo. ¿no? Que es, eh, es la señal de un, de un ejercicio, de un no. También hay que verlo como... Cualquier cosa que, que se haga sobre, sobre la ropa, también hay que considerarlo con que el acto de coser, no sé si, si sabéis esta, esta idea con el movimiento slow, que empezaba con slow food, que es cuando nos paremos a hacer cosas que requieren su tiempo y a trabajar como de manera más, más relajada, podemos pensar y actuar de una manera más pausada y ser más reflexivos en nuestras decisiones. ¿no? Esto se plantea al principio con cocinar, normalmente como pasta fresca, era con lo que empezaba, pero también se ha trasladado a muchísimas otras formas de, de consumir eh, determinadas cosas y con la ropa tiene bastante sentido, es mucho más fácil vincularse con la ropa y es mucho más fácil reflexionar sobre la ropa, si te tomas el tiempo para hacer un zurcido bien o mal, ¿no? porque al fin y al cabo es un, es un tiempo dedicado, ¿no? es, una, es un tiempo dedicado que tiene que ser disfrutado, ¿No? porque si estás ahí como, no puedo ir ya, está claro que no. Que no vas a repetir. En fin, pues nada, muchas gracias. Ok. Venga, vamos a ver. La tarde también estamos hasta las 9, Igual me pasó quieres ponerte? ¿Es okay? Esto es un poco limpio, sí, claro. antes estábamos ahí, pero solazo. allá, el solazo. El solazo, entonces mismo, por eso eh? no hemos venido hacia acá. Pues, no colocamos yo si sí, acá. ¿Cómo va esto de aquí? ¿Ahí? ¿Qué? Pero qué... De esos... <risas> es que vengo de la agenda, ¿no? ¿Me siento aquí o...? Mete la sombra y yo muevo la cámara. Y el cable, ¿no? El cable tiene tiro de sobra. Ah. ¿Estamos o no? El No, No ha ¿Esto cómo va? ¿Hay que hay que ¿Se suelta pues uno no, a hablar? ¿Hay que... ¿Es un poco terapia esto sí, cómo es la cosa? No, bueno, ¿Eh? es que hemos ido, ya después de lo ha ido relajando, el. ¿No? O sea, la idea precisamente es que lo que, lo que está en el centro es que no, no parar la palabra, ¿no? Vale. ¿Sale? Tener como un discurso para como el obstruccionismo este parlamentario, ¿no? Que no sucedan cosas que no queremos, en este caso, que no suceda que el cambio climático sea irreversible. Esa es la metáfora que tiene esto, Entonces lo importante es tener ese hilo de voz y que cada uno lo llena pues, de lo que es. Vale, pues nada, yo... Un poco me has engañado, lo voy a decir a cámara, me engaño a Isiar para estas cosas, me engaña siempre. Pues, ¿eh? nunca, tú, tú. nunca le digo que no a nada, lo cual ya. algún día me tocará decirte que no, ¿eh? Bueno, yo pues yo vengo un poco, vengo de, vengo de del alto comisionado para la Agenda 2030, estamos aquí al lado de Moncloa, que no sé si sabéis que es un poco un espacio que se ha generado en el Gobierno para eh, implementar o impulsar o ayudar a implementar e impulsar la, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en, en España, en, en general, tanto en la administración pública como en en relación a otros actores ¿no? y parte de esa agenda, una parte fundamental de esa agenda es todos los temas de sostenibilidad y dentro de los temas de sostenibilidad está el tema del cambio climático como uno de los objetivos. ¿no? Entonces una primera reflexión que haría, entiendo que no vengo aquí en representación del alto comisionado ni nada, sino vengo un poco a título personal, pero lógicamente con el bagaje y la experiencia. Una primera reflexión que yo hago cuando veo todo el tema de la emergencia climática en la prensa, todo el tema de, la, de Greta, que si Naciones Unidas, si el discurso, las, la huelga, es que está demasiado... El discurso está demasiado centrado en, en el clima. No, no, hay una, no se está trabajando, no se está transmitiendo bien la relación que tiene el clima con otros grandes retos que afrontamos como planeta y como sociedades, o como personas. ¿no? Y, y yo creo que esa es una de las claves que deberíamos de, de trabajar, porque eso va a ayudar también a que la, la gente vea el, que lo del clima le afecta mucho más de lo que puede ser eh, pues eso que hace mucho calor en abril. O, o, o todas estas temas de que va a subir el nivel de, la, de los mares y tal, que es una cosa que, bueno como no lo ves, como no lo tienes cerca, pues, pues lo sigues viendo como algo que le va a pasar a otro. ¿no? Pero si somos capaces de relacionar el clima con los procesos de, de, de crecimiento económico, los procesos de, de cómo convivimos en una ciudad, o, o los procesos de pobreza, o, o, o todos estos temas de, que tienen que ver con que si llueve menos, pues eh, los campos estarán menos regados y por lo tanto se producirá menos, etcétera, etcétera. O lo que tiene que ver con que haya grandes sequías en otros lugares del mundo con las migraciones. Todos esos problemas que están interrelacionados yo creo que es una clave que que habría que poner encima de la mesa para, para... que la gente fuera más consciente de lo que está pasando. ¿no? Que yo creo que se sigue viendo como... como un problema que... que sí, que está ahí, pero que todavía no me, no me afecta a mí como... en mi vida, en mi día a día, ¿no? Y... y yo creo que eso es una primera reflexión. Eh, una segunda reflexión es... Eh, que estamos todavía en la protesta, ¿no? estamos un poco en la queja, en el, esto no puede ser, ¿no? hay que parar el cambio climático, pero yo creo que deberíamos de elevar un poquito más el discurso la, o, la, o el debate hacia qué, qué supone, o sea, qué hay que hacer y qué supone todo esto del cambio climático, no ya solo en nuestra forma de vida, sino en, nuestra, en, nuestro, en todo lo que hacemos como seres humanos, ¿no? cómo nos relacionamos, cómo producimos alimentos, cómo nos organizamos, en definitiva, todo, el, el, el, todo lo que tiene que ver con cambio climático va a suponer una transformación, revertirlo, pararlo o afrontarlo, va a suponer una, una transformación de todo, desde el modelo productivo hasta, hasta cómo nos vestimos, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso, yo creo que todavía no somos conscientes como ciudadanos, seguimos un poco en la queja, ¿no? eh, en, la, en la manifestación, en la pancarta. ¿no? Pero claro, nos, ¿nos estamos preguntando realmente si queremos cambiar de modo de vida? So, no sé, ¿somos capaces de plantearnos realmente el decrecimiento? O sea, el dejar de vivir como vivimos. Digo como sociedad, no digo como individuos individuales, que sí que puedes... Tú, tu, como persona, puedes decir, oye, pues yo sí, voy a consumir menos ropa, eh, voy a reducir mi huella ecológica y voy a ir todos los días en bici, ¿vale? So, sí, pero como sociedades, ¿somos capaces de decir a un, a un sistema capitalista, de consumo, donde la felicidad se encuentra en el, en el comprar. Eh, la tele nos bombardea día a día con, con un mensaje de que, eh, de que eso es así, que, que el, somos, somos capaces de cambiar. 40 millones de personas decidir, ahora no, ahora vamos a cambiar. Yo tengo mis dudas, sinceramente, y ese es el gran reto ¿no? y ese es el gran miedo, que, que la inercia en la que vamos como civilización Cambiarla de rumbo es muy complicado y no veo todavía que estemos en esa, en esa discusión, ¿no? y, y es bueno empezar con la huelga, es bueno empezar con, con, con una greta, es bueno que estén las portadas de los periódicos, pero creo que somos responsables o que deberíamos de ir un poquito más allá, porque no hay tiempo, es verdad, no, no hay plan B, esto, es, esto se acelera, ¿no? ayer salía en el periódico que, el, que han calculado más, o sea, que, que, que lo de los océanos que va a ser más y más rápido. ¿no? entonces, bueno, pues bueno pues ahí es ese, ese llegar a esa, a esa reflexión, y me refiero no solo a la reflexión individual, sino a la reflexión como sociedades, a la reflexión como, como espacios de gobernanza, es decir, los partidos políticos, los gobiernos, los líderes mundiales, realmente entren en esa discusión, ¿no? Y ver un poco qué soluciones hay, ¿no? Una tercera reflexión sería el... Los actos, ¿no? los actos individuales, ¿no? estamos muy en, en qué puedes hacer tú, ¿no? ya en los gobiernos lo vemos como algo que estos están a sus cosas, ¿no? bueno, qué haces tú, ¿no? hemos, hemos bajado mucho al discurso de, de la solución está en ti, ¿no? recicla, ¿no? siéntete responsable, ¿no? y, y yo creo que eso tiene una doble, una doble lectura, ¿no? está bien que todos nos responsabilicemos, no está bien que, nos, que los, la responsabilidad de todo esto sea individual, es decir, tiene que haber un esfuerzo colectivo. Y luego yo creo que hay que trascender O sea, que llegue al, a la gente, de nuevo, que la suma de acciones individuales es lo que está suponiendo los niveles de contaminación. Es decir, lo que quiero decir es, bueno, porque vaya yo en coche, ¿qué influye eso en el cambio climático si yo cojo el coche para ir al trabajo 20 minutos al día? Tampoco será para tanto. El problema es que lo coges tú, lo coge el vecino, lo coge el otro, el otro, el otro. Resulta que lo cogemos 8 millones de personas todos los días. Ahí sí hay impacto. Esa, esa, visibilizar eso yo creo que también es importante, ¿no? Porque nos están diciendo, si tú dejas de coger el coche, vas a, cambiar el cambio, vas a parar el cambio climático. Cualquier persona dirá, hombre, yo tampoco es que esté aquí con mi consumo de CO2, ¿no? Hay que agregar a eso, sino es tu consumo más el consumo de todos los que cogemos el coche, ¿no? por lo tanto la solución es individual pero es colectiva. Yo creo que eso es, eso es otro clic que deberíamos de empezar a dar, ¿no? o sea, el, el intentar no trascender de lo que haces como persona y ver que vives en una sociedad en el que si todos reducimos el consumo de eh, energías fósiles, pues eso va a tener un significado, una repercusión en, en todos estos temas. ¿no? Yo creo que que hay cosas claves ¿no? un poco en, las que, en las que creo que hay que, que trabajar. Igual que el, el tema de trascender un poco la, la visión un poco positiva, ¿no? es, es, en, A veces caemos en la trampa de que para llegar a la gente hay que llegarles en positivo, ¿no? hay que animarles, ¿no? hay que decirles, venga, que podemos cambiar el mundo, venga, que esto es incluso divertido. Incluso ¿no? la, la Agenda 2030 tiene ese tiene esos colores ¿no? y es amable. Y, y yo creo que la situación empieza a ser tan dramática que no nos vale ese discurso. O sea, empieza a ser... Ya no nos vale, venga, que podemos... No, es que como no nos demos prisa... O sea, yo, yo soy de los que opinan que esto ya es imparable. O sea, el, el proceso de cambio climático ya no lo vas a parar. Lo que puedes es atenuarlo o adaptarte. Yo creo que va más por ahí. O sea, detener eh, y volver a a estados en los que estábamos antes, es decir, yo, yo no lo veo factible a corto plazo. Veo más de que seamos capaces de ver cómo nos adaptamos a un, un, un nuevo planeta, en donde las temperaturas van a ser más altas, donde va a haber zonas donde no se va a poder vivir, donde va a haber zonas que para vivir necesitaremos tecnología especial para que los aires acondicionados, etc. O sea, va a ser un cambio radical. y Yo creo que eso eh, tampoco lo estamos sabiendo ver como sociedades, ¿no? Y yo creo que eso es importante también que entre en el debate, ¿no? Por eso ya no se habla tanto de cambio climático, se habla, ahora se empieza a hablar de crisis climática, ¿no? Ya empieza a elevarse el lenguaje de la gravedad, pero... Pero bueno, seguimos cada uno viviendo su vida y... y es muy difícil que el conjunto de la sociedad tome conciencia, ¿no? Evidentemente eso no quiere decir que cualquier cosita que hagamos, cualquier iniciativa que pongamos en marcha no tenga sentido, ¿no? Pero, pero sí que deberíamos de pensar un poco más grande ¿no? y, y salir más a la calle, pero implicar también a las universidades, a los científicos, un poquito a la responsabilidad de los científicos. No Hemos perdido una ciencia comprometida, no la hemos perdido, pero está difuminada, ¿no? Una ciencia comprometida, ¿no? no solo que haga un diagnóstico, sino que comprometa un poco más, alguna asociación un poco más en, en un activismo un poco más claro de que, oye, hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Yo creo que es un poco... A lo mejor es un poco negativo, pero... Sí, lo que no sé es es si te graban, ¿no? No, yo lo que me lo estoy estudiando es que durante toda la mañana, yo creo que ha salido bastantes veces... El tema de que es difícil cambiar los comportamientos individuales o colectivos, en realidad, porque es muy difícil cambiar las, las narrativas que tenemos, ¿no? de cómo es nuestra vida, de cómo suceden las cosas, de cómo. Justamente ayer leí una frase de Manuel Castells que decía: las historias dominantes se centran en generar miedo e inseguridades para dinamitar la confianza necesaria para imaginar alternativas y cambiar realmente las cosas. ¿no? Y el de yo. O sea, también lo que me, lo que me pregunto es eh, ¿cómo, cómo hacemos para cambiar, o sea, porque, es, porque estamos haciendo todo el día, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos para, para cambiar ese discurso colectivo? ¿Cómo hacemos para, para cambiar eh, la manera en que nos entendemos en el mundo, la manera en que entendemos en el mundo, y la manera en que nos imaginamos un mundo diferente, ¿no? Porque tiene que ver, pues, comunicación como muy, no sé, ¿no? Como muy estratégico, o sea, que es algo... Yo creo que creo que, que a veces se nos olvida, ¿no? que nos hablamos mucho del plástico y hablamos menos a lo mejor de, de cómo, cómo entendemos las cosas de cómo entendemos el mundo. Entonces, eso, pues desde las instituciones políticas eso se está, o desde, desde los, los espacios donde realmente se puede influir, se, se, se habla de eso, se tiene en cuenta. Yo creo que, no, yo, yo creo que tienes razón, falta reflexión, falta preguntarse, falta acción, Falta experimentar, falta asumir que no, hay, que no hay recetas, que no sabemos muy bien cómo afrontar esto y que, que, y que hay que construir alternativas. Lo que pasa es que las inercias en las administraciones, en, en las organizaciones, son las que son. Es muy difícil eh, cambiar culturas. cambiar cultura. Pero, pero, evidentemente, estamos en un antes y un después. O sea, el mundo está cambiando. O sea, de una manera acelerada. Eh, no sabemos dónde va, pero sabemos cuáles son los grandes retos que afrontamos. ¿no? Y empiezan a, a moverse cosas que no sabes si serán las cosas que en el futuro... Pero empiezas a saber que hay dinámicas diferentes. ¿no? Y, que, y que eso puede llevar a resultar en una nueva alternativa de no sé, modelo económico, social, está por ver. O sea, eso, es, eso es un poco hacer futuribles, ¿no? Pero, pero yo creo que empieza a calar la, la conciencia de que, de que el cambio es necesario, la transformación es necesaria. ¿no? O sea, y ahora, a ver si la gente se implica, despierta, pues eso es, eso es la duda, ¿no? Yo no ahí no lo no tengo tan claro, ¿no? Leía, ayer leía un artículo ¿no? que, que decía que la mayoría de la gente que va a salir a las manifestaciones de mañana son gente que vive en países ricos y que tienen los mayores altos índices de consumo de CO2. O sea, son los que realmente... Entonces, hacía un análisis el artículo un poco de si es un sentimiento de culpabilidad, si realmente se quieren cambiar las cosas. Hay como mucho cacao. O sea, porque al final yo me lo imagino, aquí, no sé, yo cuando estudiaba en la universidad no había Erasmus, ni había Vueling, ni... O sea, yo había viajado en avión por trabajo cuando cumplí ya los veintitantos y, y alguna vez con viaje de, de turismo con mis padres, pero era como aquello... Y ahora es muy normal, ¿no?, irte un fin de semana a Berlín, ¿no? Y la huella ecológica de irte un fin de semana a Berlín, vale, bueno pues es la que es, vale. Y ahora ya la pregunta es, ¿está la gente universitaria dispuesta a renunciar a ir a Berlín una vez al año, o a Copenhague, o... Claro, esa es mi pregunta, y yo, te, y yo creo que la gran mayoría te va a decir no. Bueno, entonces, que hay que construir alternativas tecnológicas que permitan que nuestro modelo de vida, de, de bienestar y de, de desarrollo de civilizatorio pueda ser sostenible? En esos, algunos apuestan por eso. Otros apuestan por el decrecimiento, es decir, no, hay que dejar de ir a Berlín. No, Alemania ha hecho una propuesta de, no sé si es Alemania, me equivoco, de tienes tantos viajes al año. No sé qué país, si Francia o Alemania, no me acuerdo ahora. No, para reducirla, tal. Bueno, es un poco el cacao el que te digo, de, de diferentes posiciones, diferentes visiones. Es que yo lo que veo es que hay, hay, hay tantos factores que afectan que el relacionarlos entre ellos y ver que son causas para de esa consecuencia que, que le cuesta a la gente Una, cuesta cuesta imaginarte la cantidad de actos que tienes en tu vida que afectan al cambio climático y empatizar con todo el porque creo que y aparte de no tener la experiencia de estar en un país en el que esa, ese cambio climático afecta tanto como puede como puede ser inundaciones o sequías que si tú vives en un país rico y tienes tantos actores así y, que aparte son, son acciones que disfrutas. Es que eso, es, yo creo que es que acabo por eso, porque tienes tantos sentimientos contradictorios y que no te afectan directamente, que, que es muy difícil empatizar. Es complicado. me parece, eh, la sensación que resulta más difícil de todo, más que la, los usos individuales, que la gente puede generar una cierta sensibilidad a cada uno en sus propios ritmos, es que... Eh, que se incluye más en, concretamente el discurso político, que eso pueda hacer que eh, un voto, que no decir que de alguna manera claro. tenga interés en el discurso político que yo creo que no lo tiene ¿no? y que creo que, que incluso en la lógica electoral en la que estamos últimamente en España, que no creo que favorezca, ¿no? no creo que favorezca porque no es un discurso en la como no es el que quieres tener. Y luego ya el siguiente giro que ya es en plan como de eh, tomar medidas políticas, mm -hmm. porque tomar medidas políticas. Son medidas de, de contención y son medidas que, que inevitablemente tienen, pueden tener víctimas o pueden tener perjudicados. Y ahí me parece que, que la gente es más reacia que en cualquier otra cosa. Cuando ya tiene relaciones con la industria o en, o en general el trabajo, me parece que ahí las sensibilidades se revierten muchísimo. Incluso se revierten en personas concienciadas de decir, aún es que si estamos hablando de trabajo, aunque la industria pues de alguna manera es... Vamos, la industria... La parte productiva es como por donde se atajaría más rápido, ¿no? porque al fin y al cabo si cambias cómo se produce, el consumidor ya le viene dado. ¿no? Yo, creo que es, yo creo que tiene que haber una... O sea, sacar, sacar est, estos temas de la discusión política partidista, incluso ideológica. Es decir, esto no es un tema de izquierdas o derechas, de gobierne quien gobierne, esto es un tema que nos afecta a todos y que hay que tomar medidas y que deberían los partidos políticos llegar a acuerdos para que esto esté fuera de esa discusión de si gobierno yo tomo estas medidas, sino llegar a pactos de Estado o, o sí, bueno, a pactos de Estado donde digan, oye, el cambio climático, tenemos que trabajar esto, reducir tal, tal, tal, tal, cuatro o cinco cosas, que esté quien esté se haga, ¿no? Eso está por hacer. Pero llegará, ¿eh? yo creo que llegará, porque es la, presión, la presión mediática, la presión ciudadana, la presión de los datos, te va a llevar a poner esto encima de la mesa, ¿no? Los últimos programas electorales de las pasadas elecciones, todas, menos el de un partido en concreto, todas incluían algún tipo de referencia al tema de la crisis climática, en mayor medida. Algunos más, otros menos, o los ponían más en el centro. Pero ya, ya lo incorporaban. Hace dos años algunos no. O sea que ya ves la evolución de que empiezan a darse cuenta de que esto lo tienen que tratar. A mí sí, lo que me preocupa es la consecuencia de no cumplir un pacto de Estado. O sea, no hay ningún organismo que pueda penalizar lo suficiente que puede ser protegido. Ciudadanos. Yo creo que la responsabilidad que hay al final es la movilización de la ciudadanía que es clave, es decir, tiene que haber un impulso desde arriba, pero las grandes transformaciones y los grandes cambios en las sociedades al final son como olas, ¿no? vienen empujadas, procesos revolucionarios, ahora no, no vas a tener un proceso revolucionario con, con conflictos, etcétera, pero sí puedes tener, no sé, la revolución feminista, ¿no? lo del 8 de marzo. Es una clara de la época en que vivimos, ¿no? De repente un impulso, el MeToo, todo eso, todo eso ha, de repente es una ola que ha generado eh, que se mueva el tablero, que partidos políticos que antes miraban de reojo se han tenido que posicionar. Evidentemente, un, hay ideologías, hay, un, hay una lucha ahí, hay, hay contraste, ¿no? Pero, pero si sí crees que la ola sigue, o sea, que los cambios no, no se pueden parar. Se pueden relativizar, se pueden mode, modelar, pero la ola está ahí, ¿no? Yo creo que con el cambio climático va a pasar lo mismo, ¿no? Va a ser como una ola que al final, los que sean países más vanguardistas, sociedades más modernas, van a, a lo mejor, pilotar esto de una manera mucho más clara, otras sociedades van a tener más con intereses, con la industria, etcétera, pero al final, eh, de una manera u otra, todas las sociedades y todos los gobiernos van a tener que tomar medidas. ¿no? Cuanto antes las tomen, mejor, evidentemente, ¿no? Y yo creo que hay y esa otra reflexión que traía en la cabeza que en la que podemos caer como sociedades es a la resignación. Yo creo que la gente puede caer un poco en una resignación. Por un lado, gente que diga, esto no hay nada que hacer y me resigno. Y otra gente que diga, esto no hay quien lo pare, yo voy a seguir con mi vida a todo trapo. Y al final la sociedad mire para otro lado. Como sociedad, como conjunto, y eso es un peligro. Es decir si el cambio climático, mira, yo voy a vivir mi vida, voy a disfrutar lo que está aquí, y lo siento mucho, ¿no? Y hay mucho de eso, ¿no? Es unido a si en realidad es que esto es imposible de cambiar, ¿no? Esa resignación que ves un poco en los partidos políticos no funcionan, los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer, ese descrédito que hay, esa sensación de, es que esto es muy complicado está ahí también eso influye en cómo, cómo estamos afrontando esto y cómo los partidos políticos, pues, si no ven, no ven esa presión desde la sociedad, pues mueven lo justo ¿no? a la hora de, de, de cambiar cosas y eso, bueno, pues también hay que trabajarlo, ¿no? O sea. antes que lo veías eh, la parte de, de parecía que a veces el lenguaje era demasiado positivo, ¿no? en plan como vamos a cambiarlo desde la parte, desde la parte buena? no ves o sea, porque a veces sí que me pensaba cuando cuando se habla de green Movie ¿no? en, uh -huh. en Estados Unidos me parece me parece inteligente como forma de plantearlo sí. encaja con eso y no suena muy de emergencia pero sí que suena se puede se puede sacar una oportunidad de esto y se puede sí sí no así no <risa> eh, no crees que a nivel comunicativo no en plan, como hablando de convencer eh, puede funcionar es una pregunta, ¿sí? sí, no, no, no, yo creo que funciona muy bien, porque ahí lo que hace el Green New Deal es unir, o sea, voy a luchar contra el cambio climático generando empleo, transformando mi modelo productivo, transformando mi modelo de energético, generando nuevos empleos a través de las nuevas tecnologías, o sea, estás mirando a futuro en positivo, eso sí me parece bien. Yo lo que me, me hacía, hacía referencia un poco que al final las organizaciones, eh, las instituciones, para llegar al ciudadano, para comunicar, y que se sensibilice el ciudadano lo hacemos en positivo. Y a veces perdemos fuerza. Intentas eso, que sea toda una fiesta. ¿no? Mañana batucada y manifestación, y al final pasaremos un buen rato con los colegas y habremos hecho un cartel súper chulo y vamos a salir en el telediario. Que está bien, no, lo, no le quito... Pero a veces tenemos que tender... Se nos va un poco la... Y yo creo que hay que... No sé, el coger informes y transmitir que es muy grave lo que está pasando. O sea que, no sé, que si suben dos grados más a la temperatura de los océanos ya no, van a, no se genera el oxígeno suficiente para que la vida Ostras, tras, ¿no? ¿no? Y que el plástico que hay en el océano cubriría tres veces Castilla-La Mancha. ¿Cómo? Perdona. Todos esos datos al final los, sin querer los ocultamos detrás de de un sentimiento positivo. ¿no? Otra cosa lo que dices tú, ¿no? de, de buscar alternativas, yo creo que es muy inteligente el, ese movimiento de decir, bueno, si hay que transformar el modelo socioeconómico en el que estamos, pues pongámonos, sentémonos y veamos cómo lo hacemos. ¿no? Pues con la tecnología que hay, con una transición energética justa, ta, ta, ta, podemos hacer esto, nosotros lo queremos hacer. ¿no? ya lo ha comprado media Europa, ¿no? Y, y, y, al final muchas transformaciones vienen de donde vienen, ¿no? Las grandes transformaciones, de un, bueno, pues vienen de sociedades que te parece que trame y no sé qué, y resulta que ahí ha surgido un movimiento que le ha, le ha dado forma, le ha dado nombre, y que puede resultar algo atractivo en el que, bueno, pues aquí ya lo están cogiendo muchos partidos, y pues sí, es... Se bien, ahora, ¿que eso genere movilización ciudadana? Tarea. Yo creo que lo conseguirá, pero está por ver, ¿no? ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué tal? Bien? A mí ya me empieza a dar el sol de octubre. <risa> <Nana>. <risa> ¿No, ver... ¿Qué tal, compañito? Pues aquí ya estamos. estamos... No, aguantando? ¿Vais a hablar, no? No. supone que no? De hecho, creo que está ¿Te toca en ya, el, el siguiente... Miguel Ángel. Sí, pinchado? Bueno, eso por venir en coche. Claro. Yo venía en bici. Se pincha bastante a menudo la bici. También. Sobre todo estas... Sí, no, es no, pues tiene de las rotas. Bueno, no, de vale, vale. Bueno, pues nada, un placer. pues sí. sí. no, sí. para para no, con, salve con sombra. sombra. Sí. Muchas gracias, Jorge. Nada, un placer. no me no dejarte ya no leo tus mails, yo te digo a ti, a ti. sí. Dime sí. qué día. Ah, vale. vale. Que bueno, a la gente que nos, nos esté viendo, <risa> que hay, hola, que vamos a buscar un sitio con sombra porque aquí ya hace bastante sol, así que vamos a quitar el streaming, ¿no? Sí, vamos a quitar el streaming y nos vemos en un rato. Chao. Cuánta gente había ahí. Sí, claro. Estás en directo. Hola, seguimos aquí. No sé. A ver.